Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos y bueno, aquí estoy de momento. Eh, muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos una sesión en, en directo aquí en el canal de Ayuda WordPress, un poco especial, porque queremos dos cosas, quiero dos cosas. ¿no? Una, hacer homenaje a toda la gente que hace los eventos WordPress, que os recuerdo que son totalmente altruistas, donde ninguno de los organizadores ni voluntarios cobra un duro por ello. Y otro que los conozcáis, que sepáis quiénes son estas personas que, que han hecho que, que eso, que los uno sean uno de los eventos más grandes que hay sobre software libre y en concreto el, el evento Workcamp Europe, que sea el evento WordPress más grande del mundo y con una gran presencia hispana. Y bueno, los tengo aquí, pero antes quiero mostraros unas cuantas estadísticas muy interesantes que tenemos aquí. Ahí están, fijaros, el evento el mayor evento WorkCam del mundo. Fijaros un poco el aspecto de, de la sala principal, no, no al completo, que esto es un estadio, esto es el Superboca Arena en, en Oporto, en Portugal. Y estas son algunas de las cifras que, que bueno, de las que vamos a ir hablando poquito a poco. Y bueno, voy a ir dando entrada aquí a, a esta gente que lo ha hecho posible. Aquí tenemos a David Pérez, uno de hola, ellos. Fernando. También tenemos por aquí a José Arcos, hola, hola. Juan Hernando. Hola. Don José Ramón Omón Padrón ¡Ey! Reyes Martínez, Hola. Roberto Tunión Hola. y Hola. Flavia Fernández. Eh, Faltan que se incorporarán en breve. Y, y bueno, eh, vamos a empezar esta jornada. Bueno, estaba mostrando aquí un poco a los a la audiencia los numeritos. Que hemos tenido, bueno, aparte de alguna foto mítica como esta, ¿no? que, que yo creo que, que a todos nos emociona ver estas fotos, eh, estas cifras, ¿no? Está diciendo que, bueno, que los culpables de estas cifras, pues, en gran parte, sois los que estáis aquí. Y, y bueno, pues nada, eh, lo primero que os quería pues, pediros es que, por orden de entrada, si eso, pues, eh, que os vayáis presentando, que, que comentéis muy brevemente, eh, muy brevemente, que... Eh, ¿A quiénes sois, a qué os dedicáis. Bueno, quiénes sois ya lo pone normalmente, lo pone en el, aquí en el bancillo. Que indiquéis a qué os de, a dedicáis habitualmente y también cuál ha sido pues, vuestro papel en, en la Work and Europe de, de este año, en Work and Europe de, de Oporto en Portugal. David, pues, te toca. pues venga, yo por entrada tiro delante. Eh, yo soy David Pérez y como has dicho, eh, tengo una agencia de marketing. Y bueno, llevo involucrado con la comunidad mucho tiempo y en este año quise participar de organizador en la sección de patrocinadores. Hemos estado un equipo de 6-7 personas para, para organizar temas de patrocinio, captación de, de patrocinadores, gestión y ejecución de, de todo lo que lleva el patrocinio en sí, ¿no? El o stand... sea, que tú has llevado a los que, a los que hacen posible, a nivel de pasta, que se, que se haga el evento, sí. ¿no es así, Javier? sí, sí. Correcto. Bueno, buena tarea. Luego nos contará más cosas sobre ello. José, cuéntanos algo. ¿Qué pues, te dedicas? Yo soy José Arco ¿Dónde estás? y estoy, el, saber dónde estás? estoy en el suroeste, en Huelva, en un pueblecito de Huelva. Y, y bueno, me dedico profesionalmente al desarrollo web, sobre todo con WordPress. Trabajo para Naciones Unidas y, bueno, trabajo para una consultora que trabaja para Naciones Unidas, pero básicamente trabajo para Naciones Unidas. Y nada, haciendo cositas con WordPress por ahí. Y en la WordCamp, pues, estuve en el equipo de eventos de comunidad. Teníamos como tres diferentes frentes abiertos. El Contributor Day, el día de, de contribución de, a WordPress. Sí. El WordPress Café, que fue algo que ya se hizo, si no me recuerdo mal, en Berlín la primera vez y, y se sí. re, rep, repitió aquí. Y el Community Book, que era en la zona de patrocinadores, pues, un, un stand allí en el que teníamos también a la gente de, del equipo de performance de, de la comunidad. Y más personalmente, pues yo estuve yo estuve más encargado de, del Contributor Day y luego durante el evento, pues, en el, en el Community Booth, ahí haciendo, haciendo el ganso. Bueno, bueno, pues oye, muy interesante, ya nos contarás algo sobre ello. Reyes, ¿y tú qué tal? No se te oye, no te oímos ahora. ¿eh? ¿Me oís ahora? Ahora, perfecto. Pues eh, decía que, nada, yo trabajo en el ámbito de marketing y comunicación. Hace como un año me uní al equipo de Automatic, más en concreto a la iniciativa de Five for the Future. Y contribuyo al equipo de, de marketing de WordPress. Eh, y bueno, esta era mi quinta WordCamp Europe, la que, cosa que asistía o sea, que he asistido en general, eh, pero la primera que me decidí a no. unirme al equipo de organización y he formado parte del equipo de PR, de Relaciones Públicas, eh, así que básicamente nuestro papel pues era eh, toda la relación con Media Partners, eh, organización de entrevistas con Media Partners y ponentes y demás, pero bueno, luego puedo hablar un poquillo más de ello, si no. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, don Mon Padrón de Sagrado, cuéntanos. Bueno, años, no, no. Claro. Yo, yo, yo no fui el cuarto en entrar, pero, pero bueno, ya que estoy en el medio, pues... Bueno, yo soy José Ramón Padrón, mon, eh, de, responsable de ese grado en España. Eh, este era mi quinto año en la organización de World Camp Europe. He pasado por, eh, sobre todo por contenido y, y como global lead durante dos años y nada pues eso he estado en el equipo de, de dirección por decirlo así que es el equipo de globales éramos cuatro personas y nada pues ha sido mi último año mi segundo como global entonces a partir de, del segundo ya se acabó y ahora bueno el año que viene también seguiré participando pero más en, en la retaguardia por decirlo así En el, en el, equipo en el me consejo me de ancianos o algo así no <risa> <risa> Gracias por el tiro, eh, Fernando. Gracias. No, hombre, pues pasa que un poco como a la jubilación de las Workcan, ¿no? O sea, porque hay un, hay un límite, ¿no? En cuanto en cuántas veces puedes participar en el mismo puesto, ¿no es así? Mm, dos, dos veces. Ah, dos veces. Y, y dos veces, sí. Eh, dos como, como responsable de algo. Entonces, yo fui dos años responsable de contenido y, y dos años global lead. Y entonces, claro, a ver. Que hay mucha gente que, que tiene que ocupar otros puestos ya he hecho, contribuido bastante y ahora me quedo como mentor, que también es muy importante, pero bueno, pero no, no en el en, directamente ahí como ellos, todos, todos, todos los días. Vale, o sea que pues en sí. Work and Euro you know, solo te falta ser ponente. Ya lo he hecho, o sea que. Ya, ya, lo, he hecho <ríe> <Es verdad. ríe> ya lo he hecho Ya lo hecho, ya lo hecho. Y también. Y, ¿Y, y Juan. Yo no World Work Sevilla. El, ya, pero Work and you know. <ríe> Y Juan, desde Galicia. ¿no? Pues sí, sí, estoy en, en Pontevedra. Ahora estamos de relax después de la WordCamp Europe, de relax, de la leche, preparando la WordCamp Pontevedra, que es en septiembre. Pero bueno, yo soy desarrollador web, principalmente en WordPress, y fui a mi primera WordCamp Europe en Berlín en 2019 como asistente. Me moló tanto que dije, esto hay que formar parte de la organización. Y 2020 parece un año fantástico para pa empezar. Y, y nada, entonces, la WordCamp Europe de Puerto fue, ha sido mi primera, pero como hemos estado tres años organizándola, pues la gente se piensa que ya soy un, un veterano de, de la guerra. Era, en 2022 he sido el líder del equipo de presupuesto, que es un equipo que se creó precisamente para la WordCamp de 2020. Y nada, somos los que decimos que no a todo. Cuando cualquier equipo viene con una idea fantástica, pues le decimos, no hay dinero para eso. O apretamos al equipo de David para decirle, oye, consíguenos más dinero. Sí. Y es muy divertido. No han llegado, eh, no han que... llegado llamadas. <ríe> Cuando las cosas van bien, es un equipo muy divertido. Así que yo encantado. Y, y nada, cualquier duda que tengáis de los monis, aquí tengo toda la info. Bueno, el, la primera, ¿Ha, ¿ha llegado el dinero? Ha llegado el dinero porque tanto el equipo de patrocinadores ha hecho un equipo ha hecho un trabajo fantástico como el equipo local ha hecho también un trabajo fantástico negociando, eh, ya sabéis que en una WordCamp el catering eh, y el venue son donde se va casi todo el dinero y han negociado fantásticamente, con lo cual todo ha salido a, a pedir de boca. Bueno, bueno, Roberto, ¿tú qué nos cuentas? ¿Dónde, ¿Dónde andas que está tanta luz por ahí? Muy buenas. Eh, pues en Asturias, el sitio de la luz. Muy buena sabes, tierra también. La tierra de la luz, sin duda. <risa> pues nada, eh, yo soy, eh, bueno, me dedico a diseño UI, UX y demás siglas, product design y demás. Y entonces, por ende, pues hace un poco lo mismo que Juan. En 2020 decidí que, venga, vamos a meternos en Work on Europa. En el equipo de diseño, por supuesto. Y nada, llevamos haciendo la misma en tres años. Eso es, eh, por fin lo conseguimos. No, a ver, es verdad que las otras dos online han tenido curro también, ¿eh? Entonces, bueno, en, en 21, que volvió a ser online, pasé a ser team lead del equipo de diseño, eh, jefe de equipo, que lo llaman por estas tierras. Y, y como decía mucho, este era el segundo año de jefe de equipo de diseño y ya, pues, lo mismo, me, me jubilo. Pasa o que a mí, a mí no me han metido en los Palatines estos, de <ríe> o sea, en el equipo de ancianos. Pero bueno, un poco lo mismo. Segunda experiencia de Team Lead, muy guay. Ha molado mucho y eso, por fin hemos hecho un, un evento presencial. Y en mi caso era la primera vez que iban a Work yo Europe. Nunca había asistido como asistente. O sea que ha sido como experiencia doble no o triple. Estar en el equipo, estar de jefe de equipo y luego encima asistir por primera vez. O sea que muy guay. Muy guay. Bueno, bueno. Y bueno, Flavia... Eh, bueno, primero tengo que pedir perdón porque están aquí de hoguera y están tirando petardos cada dos por tres, o sea que... Bueno, fiesta, Y, fiesta. y, si, y si cierro las ventanas que me muero de la calor, entonces pues bueno, eh, si hay algún petardo pues espero no hablar en ese momento. Eh, nada, pues yo soy Flavia Bernardes, me dedico al diseño y desarrollo web y he estado dentro de la Work and Euro en el equipo donde, que lideraba Roberto Tuñón, entonces pues bueno... Eh, formo parte del equipo de diseño. Y también fue mi primera WordCamp de asistente. Y bueno, si se cuentan las workcam online, pues la WordCamp online del año pasado pues también estuve organizando, echando una mano también el equipo de diseño. Y, bueno. y nada, eso es una experiencia estupenda, la verdad. Bueno, oye, pues estamos todos... Eh, quiero decir que faltan por venir Nilo, que no sé si es que se le ha olvidado o le hemos dado mal la, la hora, puede ser. Y Rocío, que se incorporará pues Dentro de media horita más o menos, que tenía una cosilla familiar. Y oye, lo primero, daron muchas gracias. Yo, bueno, yo decía que yo iba a ser nada más que el, el host, como le llaman en, los americanos estas cosas, para, pues, porque vosotros sois los protagonistas. Pero claro, como cada Flavia me ha recordado, dice yo también he participado en la organización de una huerca Pero claro, fue hace tantos años, fue de antes de la pandemia. O sea, ahí en nada. Eh, pero bueno, ta eh, se nos ha pasado, se nos ha pasado ya, y bueno, los protagonistas hoy sois vosotros, porque además me ha llamado mucha atención la gran presencia hispana, o sea, española en, en concreto, pero hispana en general, en esta work que yo creo que ha sido la mayor, eh, y aquí ya arrancaros el que queráis, a partir de aquí ya esto el debate abierto, yo de vez en cuando os tiraré alguna, pero ¿vosotros lo habéis notado esto también, que ha habido más presencia hispana, o me equivoco y es que simplemente se nos ha notado más? No ha notado más y hay más presencia hispana. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. sí ¿Tú crees que sí? Desde, desde las últimas cinco, sí, desde luego. A lo mejor antes, Mira, me... no sé si en la de Sevilla hubo más gente en 2015, pero, pero que somos un montón este año, ¿eh? Un montón. Y no estamos todos ni todas, ¿eh? Falta gente, que, que no cabemos más en Stringer. Pero sí, bueno, sí. claro, ¿verdad? es verdad, Sevilla, porque claro, Sevilla al ser local, lógicamente habría mucha gente de organización, pero no tiene por qué, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, una buena... como al final las workcan estas, ¿cómo les llamáis? Las Flaxic, ¿no? O... Flagsik, ¿no sí, sí flagship. Flagship. Ah, ah, ah. Como Flagsik. No, eh, no son internacionales, en realidad, en el equipo de organización, hay un equipo local, pero es como aparte, pero puede participar del resto de equipos o no, ¿no? Es, es como muy internacional el equipo, ¿no? Sí, que yo recuerde de Sevilla, que de hecho era la, la primera a la que yo asistí y en aquella época estaba en MECUS con Luis y Rafa, uh -huh. mm, había menos, eh, había muy pocos españoles, estaban eso, Luis, Rafa, Rocío, eh, de Sevilla dos o tres y, y los voluntarios sí que había muchos españoles, claro. habíamos muchos españoles, pero en organización éramos, eran, eran poquitos. Uh -huh. Y, a, y de... aquí, perdón. Uh -huh. No, le iba a decir, no, termina, termina, perdona. No, que aquí yo diría que ya no es solo por la cercanía. La cercanía se ha notado mucho, el que esté en Portugal, la asistencia española. Yo creo que, que la, el que estemos envueltos en la, en la organización es más por la madurez de la comunidad española, lo que ha crecido en los últimos años y la, los años de 12 y 13 work camps anuales que nos han dado mucha experiencia y, y la podemos compartir con, con otros. Le voy a preguntar a Reyes, que también lleva un montón de Work and Euro 5, ¿no? Me has dicho antes. En persona, que, sí. Que además, o sea, en tu caso, fíjate que yo, yo contacté contigo porque el, el blog Ayuda a WordPress siempre es media partner, o sea, participa como medio. Y me chocó mucho decía, Reyes Martínez, digo, bueno, la voy a hablar en español. Y la tía me contestaba en inglés, digo, ¿será posible? <risa> Pero eso, a ver, hay, un, hay una razón. Porque yo, en parte, además, también lo pensaba y digo, jolín, no tiene sentido que estemos hablando en inglés si los dos somos españoles. Pero, claro, es, es, es porque tenemos ¿no? como una bandeja de entrada compartida con el resto de, del equipo de Relaciones Públicas. Entonces, pues, porque imagínate que un día yo no puedo responder, no estoy, cualquier cosa y necesita ¿no? eh, cualquier compañero encargarse de ello... De ahí el yo motivo. Siempre, yo siempre digo: si yo tengo Google Translator, los demás también lo tienen. <risa> sí, pero bueno, es un poco como el estándar ¿no? que utilizamos. Y sí, sí, el idioma de trabajo, ¿no? El idioma de que, trabajo. Efectivamente, por si cosa. ¿tú, ¿Tú has notado este cambio a lo largo de los años? o Incluso lo has echado en falta, presencia hispana, ya no digo española sola, sino gente hispana, de, a lo largo de, de las cinco Gorgans que, que has participado, ¿en qué medida? Pues no sé si, a ver, no sé si echarlo en falta como tal porque, por ejemplo, yo recuerdo mi primera, la primera WordCamp Europa a la que yo fui, que fue la de Viena, yo uh -huh. me perdí la de Sevilla. Eh, sí que es verdad que no recuerdo tanta presencia o que hubiera así tanta participación española. También es cierto que es verdad que, que era como mi primer punto de contacto con la comunidad WordPress y no conocía, a casi nadie de la comunidad, entonces también puede ser por ese motivo que no, no hubiera muchas caras con las que estuviera familiarizada pero vamos, mi percepción es que sí que, sí que en este workcamp, por lo menos también cuando me uní a este equipo de organización a mí sí que me sorprendió eh, ver como bastantes más españoles dentro del propio equipo de la organización que luego ha habido, eh, creo que ha habido sponsors también, ha habido ponentes... O sea, que no solo en el ámbito de organización, pero ha habido mucha participación eh, de, de gente de habla hispana, lo cual es, es maravilloso. Y a veces sí que yo creo que se echa un poco de menos el... Eh, no la presencia como tal, pero por supuesto el que entre nosotros, no como que haya igual más... Eh, incluso más contacto, más... Eh, no sé cómo explicarlo, pero... Como que estemos un poco todos más conectados también incluso dentro sí. de, de la gente de habla hispana, aunque obviamente también hay muchas comunidades locales distintas de habla hispana. Pero bueno, sí. para eso están estos eventos también, ¿no? Para, eso es, para, para conectar. Contacto. Eso es, sí, sí. Yo creo que de por hecho es, es, es genial en las WordCamps, es, es muy guay porque creo que hay una oportunidad brutal para precisamente también conocer como otras comunidades locales. Eh, en sí, mi caso ver, yo, por sí. ejemplo... Eh, eh, perdón, he conocido la comunidad eh, eh, griega, que no había conocido antes gente de la comunidad griega y ha sido, o sea, me ha parecido muy guay también. No, pues, pues te van a sorprender. Sí, sí, la verdad es que es, es, se nota mucho, pero vamos, es muy curioso ¿no? todo esto que comentas, porque además, siendo la comunidad hispana uno de los principales idiomas en los que se habla WordPress, por decirlo de alguna manera, y la española en concreto, de las más activas, si no es la más activa en comparación, se hacía siempre raro. Se hacía siempre raro no sí. ver ni un solo oponente, eh, la gente pues le costaba. no. Yo creo que el arranque fue el Berlín, si no, si no me contradecís, donde mucha gente se apuntaron como ese primer paso de voluntarios. Y a partir de ahí ya, bueno, algunos de algunos, alguna cosilla más, pero no, no, no, no. ahí se empezó a ver que tampoco pasaba nada. Que que tampoco hacía falta dominar el idioma inglés para, para, para estar allí, que, que, que era muy interesante, que no, había, no te ibas a sentir solo, muy importante también ¿no? saber que iba más gente con la, de otros países en, con los que ibas a, contar, a conectar enseguida. Y yo creo que es una de las cosas más bonitas de este tipo de eventos, ¿no? el, el ver que gente de montón de nacionalidades... ¿Cuántas me dijo Moncho? 96. 96. 96 nacionalidades con un mismo objetivo común y con un mismo interés común. Y esto al final, a ver, como digo yo, tontos los hay en todos los grupos, pero sobre todo te encuentras gente maja en este, en este tipo de eventos y se conoce gente estupenda. Yo destacaría el tema del inglés, Fernando, que dice sí, que, que, sea un inglés internacional, evidentemente también había mucho nativo, o sea, mucho inglés, mucho americano. Pero que era muy entendible y, de hecho, lo, los nativos hacían por entender entenderte y, y no había esa, esa, esa barrera del inglés. La verdad que hay que mucho a la gente a que se venga a la World Camp Europe porque no es tan, tal barrera. O sea, es más eh, la inquietud que tú tengas que a poco que te puedas defender un poquito con inglés, perfectamente te puedes defender para la organización, para cualquier tarea que puedas realizar. O sea, que en ese sentido, ningún, ningún miedo, vamos. Ese es muy buen punto, además, porque, a ver, es verdad, o sea, lo, lo ilógico sería que el nativo no hiciera ningún esfuerzo cuando el esfuerzo lo hace el no nativo, que en realidad habla sí. su idioma y, además, el tuyo, y el del Correcto. nativo, ¿no? Sí, sí, Por sí. lo cual, que menos que, pues eso, que reducir un poco, bajar el acelerador, ¿no? Eso sí. es decir, en, en tu propio idioma, para hacerte accesible a los demás, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has notado algo de esto, Flavia? ¿Tú qué tal te has visto en esta...? Bueno, yo me he visto en algunas partes mal, bastante mal con el inglés, pero sí que es verdad que, que como que era un esfuerzo mental extra, ¿no? Eh, lo que pasa que, que, claro, que también es muy satisfactorio cuando ves que la gente te entiende en otro idioma que no es el tuyo. Entonces, pues, bueno, yo creo que es una parte de enriquecerte... Eh, mentalmente y otro socialmente, ¿no? De esas habilidades que, que bueno, que comunicativas que, que tendríamos que mejorar como españoles, seguramente también eh, pues para hacer crear mejores equipos, ¿no? Eh, diversos y, y, y no solamente diversos dentro de nuestro país, sino diversos también fuera de nuestro país. ¿no? Fíjate, yo en esto y eh, os animo a que contéis anécdotas, yo tengo un par de anécdotas con esto del idioma. Una de ellas es que me pasa siempre, que en las Work and Euro, no sé si os pasa a vosotros, el primer día que llego, o sea, aparte que llegas con el jet lag y todo lo que tú quieras, el viaje, es que no, no entiendo nada, o sea, es como si de repente hubieras aparecido en otro planeta y la gente como si te hablara en off, ¿no? O sea, tú los oyes hablar, no les entiendes nada, incluso llega un momento que te hablan en español y tampoco los entiendes, ¿no? Eso es una cosa, que tienes como un globo a tu alrededor y dices, se me ha olvidado todo el inglés que estudié en el colegio o lo que fuera. No entiendo nada. Sin embargo, al día siguiente ya como que se te va haciendo un poquín el oído y, y ya te vas arrimando a las conversaciones de holandeses, alemanes, eh, austriacos, no sé qué, que se les entiende mejor muchas veces que al de Wisconsin o Minnesota, que estas cosas Ajá. son así, y, y de repente empiezas a entenderles, ¿no? Y también tú te empiezas a animar y dices, ¡ay, pues si me entienden y todo, y si las entiendo y todo. O sea, ¿os ha pasado también esto o, o me pasa solo a mí? Sí. Sí, a, a nosotros nos pasó con, con Ángel Moreno de Granada, que también estaba en nuestro en nuestro sí. equipo Arcángel por Twitter, que él, él dice que él cree que me pusieron a mí en, su, en el equipo para hacer de traductor, porque el pobre al principio con el inglés andaba andaba justillo. Y cuando llegamos el miércoles a la, a la fiesta esta en el barco de, un, de uno de los patrocinadores, que fuimos unos cuantos, pues estaba frito. Pero el domingo, el sábado, el after party ya estaba suelto, se le iba a salir <risa> sola la... Mira, a, de todas, a de lo que de todas formas, de la lo que forma, la Carla. que está por ver, sí. Fíjate lo que comenta Carla dice, a mí me hablaste en inglés en el after party, ¿no te acuerdas? <risa> <risa> esta era mi esta era <risa> otra, otra anécdota, porque es una pena que no esté Rocía aquí. Pero me acuerdo también, no sé con qué WordCamp fue, si fue en el mismo Viena que comentabas que fue tu primera Reyes o en, o en Berlín que estábamos en un debate con un chico alemán, estaba Moncho también por ahí, estaba Rocío y, y, y claro, y por respeto al chico alemán, que no hablábamos alemán ni hablaba español, no pusimos a hablar en inglés eh, y el chico se fue y Rocío y yo seguimos discutiendo en inglés. <risa> A mí me Había pasado varias veces sí, estos sí, días. Quedado, ¿eh? Eso es, ahora sí, que estar mí, hablando con, ha pasado, sí. es, con mucha gente y de repente estar hablando con un español en inglés y llevar un rato y decir, pero qué coño, hacemos yo. ¿no? <risa> <risa> pero ya es la costumbre, o sea, estás, pues es sí, lo sí, sí. que decía antes Fernando, yo creo que entras en el chip ya y al segundo día ya estás ahí metido. Pero incluso sí, saludo. Yo, yo Quería gente, decir una cosa sobre el idioma, que sí, sí, es, es que. Sí, pero iba a decir, en cuanto gente que en la work, que no sé os ha pasado también, de ver a alguien y tal, se te pone al lado a tomarte un café porque te ves solo o lo que sea, porque eso, eso también se da mucho en la huerca, sí, que, sí, que sí, ves a alguien mucho. solo. Yo lo hago además, si veo que alguien está solo, con, me acerco a él, hola, ¿qué tal, tal? tal, tal, Empezar a hablar en inglés y a los dos minutos te mira la tarjeta así, porque a mí me da como corte mirar la tarjeta, ya al todas a veces también, y dices, uy, si tú eres español, y, ahí, y tú también, y habla, <risa> qué hacemos hablando en <risa> inglés. Perdona mucho, sí, era. Nada, este a ver, dime, dime. Es por la participación española y por el idioma. Eh, yo creo que la parte de organización ya está, está bastante bien, porque somos un porcentaje ya significativo. Eh, en las últimas cinco work se ha ido aumentando poco a poco. Eh, <coughs> en Belgrado éramos dos. Uh -huh. Contra, dos. dos. Eh, Rocío, yo, no sé si había alguien más. Eh, que me perdone si estaba por ahí y no, y no me acuerdo, pero... Pero fijaos, la cantidad de horas de organizadores y, y además de voluntarios. Pero hay un tema pendiente y yo creo que es uno de los más importantes, sobre todo porque es muy injusto eh, desde mi punto de vista. Que es que tenemos en Las Borgas en España eh, un nivel de charlas espectacular y, eh, y al final lo que está pasando es que yo lo, lo he visto por los procesos de selección. Durante tres años los estuve haciendo y llegaban cinco charlas, seis charlas en, en, de gente española, mientras que a lo mejor holandeses llegaban cuarenta eh, y pico o estadounidenses setenta. Entonces, eh, al final, eh, esa esta es la parte que yo creo que todavía está por resolver. Yo no sé si es por el tema del idioma, no sé si es por eso, pero me faltan. Sí, yo creo que, que le dan las respeto eso. Españolas, claro bueno, que okay. la con bueno, españolas hay un nivelazo de charlas espectacular, buenísimas. Y, y es una pena por no... Que no se traduce en World Camp Europe. O sea, al final hay una, dos, dos milos Que se nos y, ha ido Fernando. Y, y, y el yo, escenario, Mon. El escenario es eh, da un miedo que no veas O sea, que tanta gente que te puede ver. Es que es impresionante. Yo creo que bola, el, bola. el idioma impone muchísimo. Sí. Aunque también a favor de eso, yo creo que es importante eh, para que la gente se anime. Creo que en, en, en un evento como WordCamp Europe... También es bueno que hay mucha gente, o sea, que, que la, la mayor parte de la gente es europea y tiene, o sea, muchos obviamente tienen el inglés como un segundo idioma también. Es cierto que puede que lo hablen igual mejor que los españoles porque lo tienen más integrado en su día a día, pero aún así yo creo que también es más fácil eh, entenderse o al menos entender a gente que habla inglés europeo por así decirlo creo sí, sí. que es más sencillo que otro cualquier persona pues por ejemplo eh, norteamericana yo encuentro por lo mm. menos que, que a mí mes, me resulta a veces más, más sencillo comunicarme con en inglés, mm. entre, Europe, en, en, en inglés eso, claro. entre europeos y Pero luego creo que sí mm. y, y lo de las ponencias yo creo que creo que eso es una gran barrera el idioma eh, y también creo que yo creo que se impone también mucho el nivel que se ve y la puesta en escena, o sea, el, porque creo que por ejemplo también en España a nivel comunicación, o sea, no no nos enseñan mucho a hablar en público a, o a hacer ese tipo de, de presentaciones, sobre todo el tema, yo creo que de hablar en público, ¿no? Entonces creo que hacerlo encima en otro idioma que no es el tuyo, en un escenario como el de Welcome Europe. Eh, pues creo que es que es bastante reto y, no sé, sería genial en ese sentido pues, ver más facilidades y, y, pero más que nada también, y, y por nosotros mismos, ¿no? De, de quitarnos un poco ese miedo y lanzarnos. Bueno, pero, pero un poquito con, un poquito, bueno, primero saludan a Nilo, que acaba de aparecer por ahí. Hola Nilo, te puedes activar el micro cuando quieras. Hola, ¿cómo estamos? Para como estamos. Es que no, no sé ni, que, este he corriendo, no sé ni qué micro tengo puesto. Que una de las... Eh, está, Xbox, hay ¿hay Xbox? que animarse. Sí, sí, sí. A mí me costó animarme cuando fue en Berlín. Eh, mira que yo más o menos... Va por rachas, hablo en inglés como o no. Va por rachas. <risa> Depende de... Y eh, me ayudó mucho. El, bueno, me ayudó pues mucho que se me rompiera la, la, la cinta de los pantalones, pues estaba más preocupado de quedarme en pelotas allí que, que deliciosa. <risa> <risa> y era bueno, yo muy preocupado durante dos días y se me rompió justo la goma ajustando al, al pop por rato antes de subir. Y claro, estaba yo más preocupado de que no se me cayeran los pantalones de que de cómo estuviera diciendo las cosas, ¿no? A one more thing! Eso hubiese una... sido... Ese truco, ese sido truco ya de, el de de, imagínate a, a todos desnudos era. Desnudo era... Imagínate tú desnudo, ¿no? Sí, sí quería sí, comentar algo, sí, sí, que animarse está muy bien, pero también hay que, ser, hay que ser consciente de a qué te animas. O sea, de hecho, no sé si igual me equivoco, sino que me, los que estáis en la parte de contenidos, o habéis estado en el equipo de contenidos, me lo recordáis, porque igual no me acuerdo bien, creo recordar que había una especie de requisito por recomendación de que no se debe ser ponente de una WordCard sin antes haber hecho alguna ponencia en una mitad y que no se debe, no se debería ser ponente de una WordCard yuro durante dos mil personas o mil si te toca en una sala o en otra antes de haber sido ponente en alguna WordCard grande por ejemplo en tu país hay, hay requisitos hay requisitos hay experiencia pero a ver hay equipos de contenido que siempre han dicho que era que sería muy buena idea eh, tener gente eh, sin experiencia. Yo no he estado en esos equipos. Eh, o sea, en los equipos son los que he estado yo o, o, o he estado yo eh, liderando. Lo siento, no es, es un evento muy importante. Esa, con esa, persona, gente. esa persona, no tiene intención. Y... Luego de ver la charla, ¿verdad? Bueno, digo yo, supongo, no lo sé, pero, pero hay, hay una corriente que dice que el, cuantos menos inquietos mejor, y yo soy de la otra corriente que dice no, mira, eh, la gente viaja. Eh, y el tiempo que no estás en los pasillos eh, y abrazando a gente, pues eh, lo pasas viendo charlas. Entonces tiene que haber un nivel. Es, es mi forma de verlo, ¿eh? Y, y entonces, pues invitas a gente que al menos tenga experiencia hablando en, en sí. una WordCamp. que sí. ha hablado en una Meetup? Bueno, mmm, depende quién. Si pone un vídeo y puedes ver cómo, cómo lo hace, bien. Entonces, mmm, yo recomiendo a todo el mundo que, que, que eche charla eh, y lógico. el nivel, pues, del idioma ayuda, pero hay claro. cosas que se aprenden, es decir, tú puedes, no es que te aprendas de memoria tu charla, pero, pero puedes, eh, si, si te ves un poco regular, pues, oye, te, te vas a clases o, o, o a un grupo de meetup de estos para hablar con nativos y, y te entrenas o lo que sea, pero animo porque me da mucha pena ver el nivelazo de charlas que hay en España y que, y que no se materializa en WordCamp Europe. Hemos tenido a Vicente, hemos tenido a Flavia y a Ana de sideground en... En, en un panel de discusión. Este año ya está. El año en y a, Berlín y hubo y a más. que Pablo <risa> pues sí, sí, Postigo. Y se tiene ventaja. Y Pablete postigo también. 1, dos, tres, cuatro. Pues más o menos como en Berlín. Y, y, es, y es una pena, porque somos el país, segundo país del mundo. El número de grupos de meetup en, en WordCamps, en, en movimiento, y, y luego en WordCamp Europe, bueno, bueno. Este año no nos podemos quejar, no que perder que estamos miedo no. organizando y, y de voluntarios y dando charla, que la cosa va creciendo, Pero que siga así. Yo, yo creo que nos pasa un poco, como nosotros, pues aquí la mayoría, hemos dado charlas en WordCamps aquí en España y no le tenemos ningún miedo, ni respeto, ni nada. Pero Reyes no ha dado ninguna charla en ninguna WordCamp en España, uh... algo que tiene que subsanar pronto. Pues está abierta la llamada está, está abierta la llamada ponentes de Pontevedra. Pontevedra. Pontevedra. Eh, pero me refiero que, que nosotros en el primer momento también teníamos esos miedos. a eh, No tengo el nivel a para dar una charla en una WordCamp de España. Seguro que me van a preguntar algo y no voy a entender lo que me han dicho y me voy a quedar en ridículo delante de la gente. No, o me voy lo... a quedar en blanco y no voy Perdona. a saber cómo salir. Perdón, ahí lo que manda es la versión que tiene Mariano, Mariano Pérez, del síndrome del impostor. El síndrome del impostor tradicional lo que dice es que tú piensas que no tienes ni puta idea. Y los demás sí. La teoría del síndrome del impostor de Mariano es que tú no tienes ni puta idea y los demás tampoco. Entonces tienes que está, de esa base. Y también está el síndrome del flipado, que es el que me pasó a mí. Que me dijeron, métete en este panel, no sé qué, no sé cuánto. Y yo que, que, que yo no sé cómo puñeta salir ahí viva, vamos, porque realmente a mí me encantaría haber visto... Eh, los subtítulos en inglés de lo que yo iba a decir. <risa> tengo Se lo miedo trabajó, ¿no? real, tengo miedo real a ver qué puñetas dije en, en lo de YouTube esto, porque eh, cuando, salí de la, cuando salí del panel, eh, fue un poco como decir, bueno, yo he lanzado esto como el examen, ¿no? Eh, un examen que tienes que estudiar. Yo he lanzado todo el inglés que sabía aquí y ya no sé más inglés. No era capaz de decir nada más en inglés. Se me ha acabado sal, el inglés. Ya. Saliste perfectamente, igual que Fernando por suerte para todos salió con sus pantalones puestos. Eh, <risa> Ana salió, todo el mundo salió y, y esa experiencia que vosotros tenéis es la que nos tenéis que convencer a los demás de decir, oye, a ver, vosotros que estáis dando charlas en Workshops españolas eh, animaos porque no pasa nada el inglés eh, Me no sale es solo. Problema, <risa> te sale solo no te van a hacer ninguna pregunta rebuscada y si te haces una pregunta rebuscada dices pues I don't know, I will tell you later y ya está y, y vas tirando y que, y que realmente joder, luego va a estar la asmola de Vicente este año y después joder, es que hay nivelón eh, bien, y, bueno. y una, más cosa, una cosa sobre todo lo del tema de Vicente es uh -huh. que Qué pena que esa que el único español así que español, bueno, vamos a no vamos a diferencia de eh, la Comunidad de Valencia eh, lo pusieran en una en la track 2, ¿no? Que a lo mejor sí que hubiera estado interesante. Que esa mm. charla hubiera estado en la 1, que hubiera no te tenido más no. visibilidad... No te Yo no sé, diría que bueno, el primero. track bueno era el 2, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Pero era justo el donde había mejor atención, donde todo era más tal. Yo el quería decir que, que también, igual la gente tiene mucha fricción con presentar una charla y esto ya es un poco gordo y, y ya habéis hablado de ello, no quiero tal, pero... A lo mejor una, un training es empezar con la organización, porque es un training absoluto, o sea, además de sí, que estás en sí. una comunidad que mola un montón, conoces un montón de gente y mola la hostia. Yo he tenido un curso de inglés, vamos, eh, acelerado, porque una Inversión reunión semanal como mínimo una. Si eres team lead o tal, Moncho puede decir que pueden ser cinco a la semana durante los últimos meses. Es un training de inglés eh, gratis que podéis tener todos, además en buen rollo y, y tal. Y lo que ha dicho antes Yesar es súper rápido de que es que ahí está que el tema es muy distinto escuchar a la gente de toda Europa que escuchar a alguien de Wisconsin. O sea, yo siempre tenía la fricción de no entiendo a la gente, vale. Pero claro, cuando hablas con alemanes, con portugueses, con griegos, con serbios, con te das cuenta de que tu nivel de inglés no es tan malo el problema es enfrentarte a alguien de una peli o de Wisconsin, o de, ¿me explico? o de Gran Bretaña al centro ahí es cuando dices, no me entero de nada pero con el resto de la gente sí, entonces bueno es una manera de ir subiéndote el, el ánimo sí. bueno, entonces como consejos para los nuevos, que además esta era una de las preguntas que tenía preparada, pero no la he hecho, pero os habéis lanzado ahí como leones eh, sería, bueno, aparte de los consejos que habéis dado, uno podría ser eh, meterte antes como voluntario, organizador para irle perdiendo no, un poco el miedo y tal. Claro. Aunque, claro. aunque sí. es verdad que no es lo mismo estar entre bambalinas que estar delante del público, todo hay que decirlo también. Y yo, por ejemplo, o sea, también daría un consejo. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso me preocupaba casi más las preguntas del público que la charla. Porque la charla al final tú te la puedes preparar mentalmente. Al final, eh, cuando vas a hablar de algo, vas a hablar de algo que tú conoces ya, que tú sabes. No vas a hablar de algo que no sabes. O sea, como vi, vi en este año, pues si hablaba de una cosa... ¿Quién mejor que él lo sabe? O sea, se dedica a ello el 100% de su tiempo profesional, ¿no? Como hacemos todos. Hablar de, vas a hablar de algo que sabes, con, donde hay un lenguaje común, muchas veces que es el lenguaje internacional, palabras técnicas que tanto tú como tu público conocéis, no hace falta adaptar tu lenguaje a tu público. Y en este caso, y la puedes, una dos, o memorizarla, o prepararla más o menos, si tienes un poco más de soltura y dejarte llevar o incluso leer, también te ofrecen la, la oportunidad de estar leyendo tus textos y tal. Pero a mí me preocupaba más casi las preguntas del público, porque claro, te podía salir un nacido en el centro de Inglaterra y criado en Australia, y entonces se te complicaba la cosa más todavía, que lo que dice Jesús. porque claro, si te mezclas un británico del centro con, con, con australiano, ahí sí que no pillas ronda. Y yo era lo que más miedo tenía, digo, a ver si me voy a empezar a hacer la gente preguntas y no voy a saber, es que no les voy a entender. Y, y bueno... Claro, cuando terminé la charla y había una cola de gente para preguntarme, digo, ay, Dios mío, aquí me muero ya directamente, que se me los pantalones y salgan todos salgan todo ¿no? Pero bueno, siempre puedes acceder a unas, a unas charlas que se llaman las lightning, que son las charlas cortas, donde no hay preguntas. Entonces sería muy buen paso para lanzarte, llegar, tienes 10 minutos, sueltas lo tuyo y... Adiós, público. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, es muy buena idea. Las dos. La de Roberto, yo nunca había pensado en eso, es verdad. Antes de lanzarte a, al escenario, si es que tienes algo de, de, de, de al inglés, pues oye, acto organizador. Lo digo porque voluntario al final es un tema de un día, dos días. Claro. Pero organizador es todo el año. O sea, si quieres un oh. curso de inglés de los buenos, acto organizador. O sea, es, o sea, sí, hay, sí, totalmente. En fin. Porque además interactúas con toda la gente, vas sobre un fin que estás trabajando toda la semana... Eh, y bueno, al final te, te desenvuelven enseguida yo por ejemplo, un término que no conocía era eh, que yo lo conocía stand, por ejemplo vez, y, y hablaban de Booth Bus, bus, bus. Y digo ¿qué? ¿Hablan de bus? ¿Qué es bus? <risa> <risa> y ya en la segunda reunión digo, mira, que es bus, que no sé lo que es. Y ya es un stand de toda la vida de la feria. Es. Lo que pasa es que en término claro, inglés bus. le llaman… Claro, pero el bus, bus. es el, el caseto. El caseto, claro. efectivamente, un pero, caseto más pero, cerrado. David, tengo la misma <risa> intriga. ¿Por qué en español usamos stand, que es un término inglés, y luego en inglés se dice bus? Sí, o sea, sí. Claro, a ver. sí. También pasa eso y Fíjate, justo bueno, Pues eso lo aprendí rápido vamos. <risa> pregúntale, lo a mi, pregúntale a un americano Por el váter, a ver te, dónde dice que está el váter Lo ¿no? ¿no? Pues sí, claro que sí. Bueno, Nosotros teníamos una, una reunión De Team Leads todas las semanas Y yo me acuerdo el primer día que iba acojonado Porque es como Yo llevo sin hablar inglés la de, la de Dios, igual desde Berlín, no, porque luego dices, leer lo leo todos los días, y incluso escribirlo lo puedo escribir a menudo, pero hablarlo no lo hablo con nadie, y menos después de dos años prácticamente encerrados en casa. Y claro, la primera, la primera reunión es como yo no, hola, ¿qué tal? Y no quiero decir nada, porque es lo típico que luego encima te, te enroscas con una frase que no te entienden y dices, soy idiota. Pero luego, la segunda semana, ya empiezas a conocer a la gente, todo el mundo, y luego te das cuenta que todo el mundo tiene sus, el francés tiene su acento, el griego tiene su acento, el holandés también, no sé qué, unos pronuncian de una manera, otros de otra, y al final todo el mundo se acaba entendiendo y, y ya cuando pasa la semana Menos los americanos de la costa oeste de la costa este, que es ah, un idioma sí, exclusivo. Todo el mundo. Bueno, eso es Pero importante. bueno, lo bueno de, de Work and Europe es que los organizadores mayoritariamente son todos europeos son y, europeo. y ah, británicos tampoco hay muchos. Aún así, eh, no hay ponente en que se exprese rápido o vaya como un… No lo he visto eh, en todos estos años. Mm. yo creo año que que pasar... me tocó ser presentador y, y entrevistarlos en directo ahí en, en el online y, y hacer la introducción a Matt y estas cosas y la gente se hace entender, sabe que está online, que no puede ir a toda pastilla hablando, que, o sea, en el fondo yo creo que le, nos montamos una película con el inglés sí. que realmente no existe, o sea, no existe Y es, y es un tema justo lo que decía ahora Juan, es un tema de perfeccionismo, yo creo, o sea, te crees que tienes que ser perfecto para hablar en inglés y ahí, es lo que decía ahora Juan, te das cuenta de que la gente no habla perfecto, o sea, que tú hablas con un griego y tiene un inglés macarrudo, entre comillas, igual que el tuyo, pero no pasa nada, sirve sí. para entenderse yo es que, que, yo es que creo que puede pasar como cuando los acentos en castellano, ¿no? A ver, yo seguramente cuando hable con mi amiga de Cádiz de toda la vida, pues no me vaya a entender nadie de aquí. Pero si yo estoy en una Work in Europe o una Work in España e intento hacer una, una pregunta, evidentemente voy a intentar hacerlo más clara del mundo. Pues en Work in Europe te va a pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Ver, sí es cierto. Eso. Ver, sí, sí. Pero eso además eh, con los acentos hay que verlo también al revés. O sea, tú piensas, cualquiera que tengamos un amigo. Que lleva poco tiempo viviendo en España, que lleva dos tres años, hmm. dice: A ver, es que aunque lleve 20 años, va a seguir con su acento, pero se le va a entender. Claro. Pero es que el que lleva aquí dos años se hace entender, o sea, tampoco es. Claro. Hmm. Bueno, claro, como resumen podemos eso. decir que, que el idioma no es una barrera real, o sea, a ver, hay que manejar, no, hay, no. Que, no, hay no. que haber hablado inglés, por lo menos en el colegio, por lo menos, o recordarlo <risa> y animarte un poquito antes. Y una buena opción es meterte en la organización, porque así te fuerzas a hablar de vez en cuando, ¿no? Que sea en las reuniones mensuales, la primera entras va, con un poquito, por un poquito callado y poquito a poco te vas, a, te vas animando. Claro. Y además, como, como son por Meet, si no recuerdo mal, si siguen, si siguen haciendo por Meet de Google, sí. le, puedes a, le puedes añadir los subtítulos, con lo cual, ahí pillas onda. Pues lo digo, es que son cosas tonterías, pero luego a la gente le ayuda. O sea, el poder de estar en una reunión... Y pues para no perderte nada, activan los subtítulos y va, por lo menos vas leyendo lo que van diciendo, con sus fallos y con sus cosas. No es tan complicado, ¿eh? O sea, yo también claro. tuve presión la primera vez y le vas cogiendo un poco el rollo. Es verdad que en España el inglés no es, no es nuestro fuerte, no lo ha sido nunca y a este paso no lo será, pero bueno, poco a poco vamos entrando. Pero yo quería cambiar un poquito ya esto, porque esto ya, ya casi no es barrera, ya casi no es barrera lo del idioma. Eh, y, y, Oye, hasta la gente que no hablaba ni papa de inglés, yo me los encontré de voluntarios y se manejaban como leones allí. vamos Hablaban con todo el mundo. No es lo mismo la nacionalidad. Yo quería haceros una pregunta un poco más personal, eh, que me contestéis en el orden que queráis. Es un poco, eh, ¿qué habéis aprendido cada uno de vosotros eh, por ser participante de, un, de la organización de una WordCamp? Si os ha servido de algo, si no os ha servido de nada, si os, si os ha servido profesionalmente o personalmente, o eh, si os ha aportado algo o incluso a vuestro currículo. Venga, ¿quién, ¿quién se arranca? Venga, yo me, me yo me arranco. Venga, Nilo, el de la grúa. Nilo lo hemos dicho, pero era uno de, ah, el, estaba en el equipo de fotografía, ¿no? Y lo cuéntanos tú. La primera de la la grúa. Que hiciste mm. la foto con la grúa en el la Maestro de grúa. <ríe> <ríe> <El> maestro <ríe> Ha hecho vale. un mata de, de maestro cosa, de grúa. Y una cosa que he aprendido de la and Europe, eh, realmente, eh, vamos, sí, lo he aprendido, y es que al final todos los eventos son iguales. Y no, o sea, vamos a ver, será más grande, será más pequeño, más fijo, más mono, más tal, pero al final lo mismo Tú tienes una jerarquía, tú tienes una historia, tienes un programa Pero una parte muy importante de cualquier evento es como tú te lo montas Y es muy fácil ir ahí en plan pasivo a lo que te dejan hacer y a lo que te pongan a hacer Pero hay muchas veces que también tienes que tomar la iniciativa, tienes que romper cosas, tienes que y el caso de la grúa pues fue eh, hacerlo como en cualquier evento, como hacemos aquí en todos los eventos, que es el mínimo estaba cubierto. El mínimo era, hacemos la foto de familia desde el auditorio, eh, o sea, desde el escenario, todo el mundo sentado, que iba a estar todo el mundo a oscuras y con mascarilla. Dice, vale, ese mínimo lo tenemos cubierto. ¿Qué alternativas mejores que hay con esto? Dice, oye, que el primer día que ve una grúa, eh, la podemos conseguir. Y me dice, vale, dice, muévelo. Habla, habla con José y a ver a ver si a ver si se puede y, y se podía y se controla y en, en de la de parte de... profesional en la parte profesional te ha servido de algo lo añadirías a tu currículo el haber sido gruista maestro gruista <risa> de la work <risa> de, de, de... <risa> hombre sí pero no no lo, lo que sí que me ha prof, profesionalmente eh, mm. profesionalmente como fotógrafo profesional por el momento que cobra ya profesional las cosas también como son eh, te sirve también para aprender eh, eso, el, el síndrome del impostor. O sea, dice, joder, que es que yo he estado dirigiendo con otras dos personas un equipo de 15 y con gente muy buena. Y dice Y aún así que no hace falta que seas mejor que toda la gente que está trabajando para ti, ¿no? O sea, tienes que entender a toda la gente que trabaja para ti, que es una cosa muy distinta. Y eso yo creo que es una lección importante. Total. Bueno, vamos a, dar la, a saludar a Rocío Valdivia, que se ha incorporado ahora mismo. Hola. Hola, perdonadme no, no, por no, no, llegar tarde, no, no. lo siento mucho. Nada, nada, no tienes perdón ninguno. <risa> <risa> Hola, eh, bueno, no nos hemos no? coordinado ninguno si ¿sí todos vamos con la camiseta, sí, ¿en bueno, serio? Ya aparecí con la blanca, me han obligado. Ah, feliz ah, bueno. feliz no costa. La idea era esa, la idea era esa que bueno yo que no era del equipo organizador sino simplemente quien tenía el honor de teneros aquí a todos vosotros, pues que fuera el único que fuera sin camiseta. Me tenía que ni haber puesto la blanca. Ni lo ha desactivado la cámara para ponérsela ahora mismo, creo. Ah, ahí, mira, mira, mira, mira, mira. Correcto. Bueno, pues nada, Rocío, estábamos hablando, hemos hablado de varias cosas, de las barreras del idioma y estas cosas de, de las Wolkan, y ahora estamos hablando que sí, que os había aportado profesionalmente a cada uno, y no te voy a dar pie, bueno, sí, te voy a dar pie, porque acaba de entrar, si no nos importa a los demás, eh, para que nos describas. A ver como lo digo, brevemente, a ti que te aporta profesionalmente participar como dentro de la organización o coordinación, en tu caso mentoría, si no me equivoco, uh -huh. de, de este tipo de eventos como Work and Europe, ¿Cómo lo pondrías en tu currículo dentro de, de, de las distintas cosas que hagas en tu vida profesional? No? A mí la Work en Europa profesionalmente me cambió mi vida profesional en todos los momentos. A mí me, me abrió puertas, me hizo conocer a gente, a profesionales como la Copa de Un Pino del Mundo Entero. Eh, aprendí de los mejores a trabajar en remoto con equipos internacionales. Eh, hice, me dio mucha visibilidad. Es decir, yo a lo mejor conocía a muchos de ellos, pero ellos no me conocían a mí. Y, y claro, me abrió muchísimas puertas. Entonces... Eh, personalmente a mí me, me, me abrió muchas puertas Lo cual me sirvió luego para, para avanzar en mi carrera profesional y, y sí, me cambió me cambió la vida ¿Es un buen resumen corto o quieres? <risa> <risa> <risa> <risa> es <completamente> <risa> corto. <risa> Espera Rocío, que no tengo aquí para secarme las lágrimas <risa> Es la verdad, ¿eh? no digo nada que no sea no, no, y te cierto creo, y, y, y sabemos que es verdad Venga, ¿quién se anima? Venga, Reyes, que te lo estás deseando. En tu caso es, es, es parecido, pero distinto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que siempre eh, cuando también trabajaba en Frontity, eh, creo que nos ha abierto muchísimas puertas eh, a nivel eh, conectar con personas, con empresas, eh, creo que las workshops son, vamos, fundamentales para ello, aparte de, de charlas os viste, y aprender. Os a conocer. Mm. Claro, eh, y no me... o sea, aparte de las conexiones, eh, luego este año en concreto también como parte del equipo organizador he aprendido muchísimo de otras personas en el equipo de relaciones públicas y en general también de la organización pero más con ellos porque he estado eh, sobre todo los días del evento pues eh, mano a mano con ellos y, y confianza incluso habilidades de liderazgo porque es cierto que por ejemplo nos, nos vimos en ciertas situaciones o imprevistos en eh, los que me di cuenta que, que también es importante a veces tener gente con, con algo más de experiencia en alguna WordCamp Europe anterior o incluso en nuestro caso que era Relaciones Públicas, pues como en el ámbito de Relaciones Públicas o Comunicación y, y en muchas ocasiones pues me notaba con, con esa confianza de tomar más la iniciativa, ayudar a más compañeros que quizá era su primera WordCamp Europe eh, y yo creo que eso también a nivel profesional, pues para mí es un, es un chute de energía. O sea, el, también el, el poder sentirme que ayudo a alguien a, eh, a crecer profesionalmente, eh, personalmente y demás. No sé qué está no, pasando. Bueno. <risa> Están cambiando los planes Sí, me veía ahí en grande de repente y digo, ¿qué está pasando? <risa> yo yo la, lo he quería el llegado, tema de... Oye. De la uh -huh. red de contactos que genera en, en la Work in Europe, o sea, es que el top de, de, de contactos, o sea, de gente que, profesionales de muy alta cualificación y que y las empresas con las que trabaja. O sea, normalmente tú trabajas con WooCommerce, y dice, bueno, pues WooCommerce, ¿quién es WooCommerce? Pues allí tiene a, a las personas eh, protagonistas en, en el stand, muy cercanas. Yo estuve, de hecho, hablando un rato con, la, con una responsable de desarrollo de productos. Y hablando, pues, de unos temas, eh, es decir, que, que llegas a, a hablar directamente con gente que, que realmente eh, cambia mucho en, en tu vida de, de profesional. Y que, bueno, evidentemente, a lo mejor a día de hoy no, no hay nada de cambio profesional, pero sí es verdad que recorre un camino en el que ya te estás planificando el tema más internacional. O sea, ya a mí, por mm. ejemplo, me ha cambiado totalmente el chip de España, España, España, y no, no, eh, ahora es vamos a internacional, vamos a tener todo en inglés, eh, trabajar incluso la comunicación que hace en las redes sociales profesionales, hacerlas también en inglés, ¿por qué no? Y, y trabajar un poco más el tema internacional, porque muchas veces la barrera, que viene también del inglés de antes, eh, la barrera no la ponemos nosotros. Y, con, sí. y, y eso... Realmente es que no, vamos a cambiar chi y vamos a ir a, a más lejos. ¿no? Y mucha gente tiene miedo a esa barrera lingüística cuando en realidad la WordCamp en Europa es un, un ejemplo perfecto de, de un arca de Noé, sí, <risa> de, de diferentes niveles de inglés. Es decir, al final somos un montón de gente de Europa entera y del mundo entero, porque este año teníamos por primera vez gente de fuera de Europa, en el que... Para el 90% de la gente el inglés es su segundo o tercero o cuarto idioma. Es decir, que todo el mundo hablamos inglés igual de mal, pero todos trabajamos perfectamente, ¿sabes? Entonces, es, eh, es, es, es, eh, yo creo que también quita un poco de miedo el decir... Que todo el mundo, que no que al final mucha de la comunicación es escrita, que todo el mundo habla inglés pero su inglés a su nivel y tampoco hay que tenerle miedo ni el síndrome del impostor porque todo el mundo hemos estado ahí y que, y que, sí, que hay que empezar por algún sitio, está claro. Yo añadiría que, que, que al final todos hemos tenido experiencia o más o menos en empresas privadas trabajando en entornos en la que la gente le pagan por hacer lo que está haciendo. Y aquí estamos hablando de un evento, el evento golpes Más Grande del Mundo, eh, gestionado por personas que están cediendo su tiempo para poder hacerlo. Entonces, sí. el nivel de gestión a, a, a nivel recursos humanos es diferente. No es lo mismo gestionar un montón de tareas y responsabilidades con gente que está cediendo su tiempo que con gente que le pagan por ello. Claro. Y para mí eso es uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Apre aprender todo relativo a la comunicación, cómo delegar y cómo... Eh, Cómo solventar incidencias en entornos en los que la gente es voluntaria y no uh -huh. puedes aplicar ni el mismo tipo de presión ni de lenguaje que utilizas o utilizo yo en mi día a día en la empresa que dirijo. No, que no sacas sí, el mío. látigo. O sea que. No, no, no. el látigo de otra forma. O sí, pero de otra forma. No, eh, sí, pero, no, pero, forma. pero es todo, cierto, son formas de diferentes y, de gestionar el Por supuesto. Precisamente, precisamente iba, iba mi, mi aprendizaje ha sido muy relacionado con lo que decía Mon Porque me he dado cuenta de que organizar un evento de estas magnitudes no requiere como un golpe de trabajo de, del tirón Sino más bien un, una gotita, ¿no? un martillo pilón, poquito sí, a poco pero, Bueno, los, los team leads es diferente, se tenéis reuniones más con más frecuencia Pero formar parte en general del equipo de organización es un poquito más de... Un trabajo semanal, el, la reunión de la semana y luego organizártelo de alguna forma. La flexibilidad de que hay semanas de que tienes una entrega en el curro y, y todo el mundo va a entender que no puedes a lo mejor esa semana terminar lo que tenía. Y claro, como se extiende mucho más en el año, que normalmente las work locales o las mitas se hacen en, en mucho menos tiempo. esta requiere mucho más espacio de tiempo. Entonces, es otro tipo de, de trabajo precisamente por eso, porque es voluntario. Pero también mentalmente ayuda un poco a, a entender que, que, oye, que esto nos lo vamos a tomar con calma, que empezamos, ahora se ha empezado a organizar Atenas, que ya ha habido un poco de gestión antes y, y que de aquí al verano que viene mmm, hay mucho trabajo por hacer, pero no hay prisa todavía. Eso, o sea, yo estoy súper de acuerdo y yo, yo creo que lo que más saco también es... es... El ver es un poco lo mismo que decíamos del idioma, pero más aplicado a tareas. El ver que tienes mucha más valía es un poco más de lo mismo. El síndrome de impostor se va bastante a la mierda con este tipo de experiencias. Es decir, ver que puedes aportar algo a un equipo, pues eso, tan internacional, tan plural. Y, y comprobar lo horizontal que es y que tú puedes aportar donde quieras. Es decir, tú igual estás en un puesto, pero si tienes proactividad, todo el mundo te va a escuchar para decir, oye, igual esto lo podríamos hacer mejor, esperar que os hago una propuesta, no sé qué, igual podríamos... Y, y todo el mundo lo acepta y lo escucha y, y me explico y da valor a tu propuesta. Eso es otra cosa que para mí es súper... Es ¿no? una experiencia como súper rica, ver que puedes interactuar un poco, desde luego hay una organización y hay unos equipos y más o menos tienes tu rol, pero a nadie le parece mal que, bueno, pues que… De hecho digamos. se agradece cuando alguien es proactivo y quiere aportar en diferentes áreas, se agradece Ahí mucho. Está. Porque los muchas caso, veces se imbrican sin querer, lógicamente, ¿sí? pues tú haces una cosa que luego yo tengo que traducir a, por ejemplo, diseño o lo que sea. Entonces, muchas veces te metes en. ¿no? Yo siempre he dicho a, a Rocío y a muchos, se lo he comentado muchas veces, me meto en esto, puedo decir tal cosa. Claro que puedes, coño, dilo. Vete ya. Y a la gente, es que, es que no solo no le molestas es que te lo agradeces, se tiene en cuenta y al final ¿Eh? tu propuesta está allí. Y te, y es un gusto pues, trabajar así, la verdad. El, el, el pues, Roberto, te Roberto, así, Roberto, en tu trabajo, caso. Sí. En tu caso, Roberto, eh, ¿es la segunda en la que participas? Si no recuerdo más. Sí, la tercera, ¿no? la segunda. ¿La tercera ya. Sí. ¿Y profesionalmente que a ti te ha aportado algo o, o te ha quitado tiempo nada más? Eh, hombre, me ha quitado un montón de tiempo, sin duda, pero no, claro que me ha aportado, me ha aportado un montón, o sea, pues todo lo que habéis dicho todos hasta ahora, ¿no? Contactos, por supuesto, y una experiencia de, sobre todo, de manejar un equipo. Primero, de verlo, el primer año yo estuve de, de, de, miembro del equipo sin ser jefe y luego llevo dos años de jefe de equipo. Hostia, manejar un equipo de seis personas para conseguir hacer toda la imagen y el diseño de, de este evento, yo creo que te da un montón de, ¿vale?, de background, de, de, de aprender a, ya no solo diseñas, sino que tienes que manejar diseño los diseños de más demás y, y cuándo lo tenemos que tener y cómo lo hacemos y un poco de dirección de arte mezclado con un poco de mano izquierda con la gente y bueno, venga, pues este no lo tiene pero cómo te apoyo el marrón para que esté pasado mañana, todo este tipo de cosas Y cualquiera eh, que haya visto la Work en Europa y el pedazo de sitio que era gigantesco y es el, es. los pedazos de diseños que habéis hecho y los printing claro. y todo es que Qué bonito pf, quedó brutal vaya, Espectacular espectacular, espectacular. Sí, bueno sí. Y, tú, y tú, Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo la has visto? ¿Era, eh, tu yo primera propongo... experiencia esta? ¿Era tu primera experiencia? De, de una WordCamp física sí, de una WordCamp Euro. Bueno, el año pasado también me metí como al último momento a echar una mano. Lo que sí es eso, ¿no? Es la capacidad de impacto. O sea, yo, no, yo como freelance o en un equipo de diseño, a lo mejor de una agencia y tal, jamás hubiera hecho un, un diseño, ¿no? Haber participado en un diseño. Eh, para un evento tan grande de más de cuántas personas al final vinieron Moncho 2.400 2.700 2.300 pico, pico? Sí. O sea, ahí, os pongo, el... ahí os pongo las cifras de las que estamos hablando de mm. lo que ha, de lo que han creado esta gente que tenemos aquí estos mm. colegas gente como gente como vosotros que sin cobrar ni un euro no me canso de decirlo totalmente voluntario esto es todo voluntario eh, hay gente que está cedida por sus empresas pero en todo caso, esto es un evento de comunidad y fijaros que se han vendido más de 2.700 entradas de las que han asistido 2.300 personas, que es una barbaridad, con 70 mm. ponentes. Eh, coordinar a 91 organizadores. Tres días. Durante tres Ahora días. Día. Eh, 65 mm. patrocinadores que ha habido que organizarles, que si los paquetes que mandan el sitio cada uno de sus padres, su madre, gente que pone dinero y que viene con un nivel de exigencia, como es lógico, y coordinar a 174, desde... a 174 voluntarios de, noven... de más de 90 países. O sea, sí, ¿y qué, parece, y mentira, sí, parece mentira lo que es, se es capaz de hacer. O sea, ¿sois conscientes de estas cifras cuando lo estás haciendo, cuando estás participando? ¿O dices, hala cuando te los enseñan al final? No, es que realmente lo que pasa un poco con los eventos de work de porque no solamente la work and Euro, sino también las de España no y tal... Es que están tan bien organizadas y te cuestan tan baratas eh, a la hora de ser, ser un asistente, que claro, luego te vas a otros eventos que pagas como el doble, el triple, una barbaridad, y no está tan bien organizado. Ni el ambiente es el mismo. Ni el ambiente es el mismo. No solamente el tema bien. ya de la paja, sino ya todo. O sea, todo lo que implica un evento. Todo el buen rollo que implica un evento, la gente que conoces en el evento... Eh, cómo está organizado lo que recibe ya físico, ¿no? eh, lo tangible de ese evento, o sea, no, no están tan bien organizadas, y que sí, que es un equipo voluntario, pero esto es, como, esto es como cuando inviertes con algo en tu negocio, tú te compras un ordenador, te compras una, una cámara de fotos, ¿la vas a amortizar en cuánto tiempo? Bueno, pues que la WordCamp en general, o, la, o la, eh, cuando te metes en la comunidad de work. porque cuando te pones a, a, organizar, a organizarla o a participar en ella, el retorno es muy rápido, el retorno de, ese, de esa importación de, esa, de ese aporte de tuyo de valor es muy, muy rápido entonces pues bueno, es normal que la gente se siga metiendo en la comunidad y siga participando de ella. Y, y fíjate al hilo que al lo que dice Flavia eh, os quiero hacer, me quedan dos preguntas por hacer nada más porque además tampoco quiero que estéis aquí toda la tarde porque es vida y, <risa> y eso es lógico me quedan por haceros un par de preguntas y una de ellas es es un poco lo creo que lo ha, lo ha comentado por encima Flavia es ¿Qué diferencia veis entre una workout local, eh, que podéis hacer en vuestra ciudad, a una workout y una fundamental? Yo tengo la respuesta rápida, que no tienen al equipo no, de Juan. <risa> el equipo no. Es una broma interna. de locos. Había una, una broma interna y era que Juan era el jefe de equipo del equipo de presupuesto de la huerca en Europa, que manejaban cerca de, no sé, millón, más de un millón, ¿no? O, o dos millones de euros. Y entonces él era el responsable de decir no a las cosas. Cada vez que, Quiero gastar en esto, no. no <risa> en pero otro. Eso, no. eso porque eso... no sabéis tratarlo bien, no sabéis tenerle cariño. O sea, yo, yo le... Era dije... buenísimo. Las huercas pero... locales no tienen a un Juan diciendo que no a las cosas. <risa> El viernes, a ver, es que antes... el viernes me tocó llamarle y decirle, Juan, cariño, corazón, dice, ¿qué quiere. ¿Se puede comprar más tarjeta de memoria? ¿Cuánto dinero necesitas? No te puedo mandar nada de 2.000 euros. Digo, coño, que quiero, quiero 200? Claro, es que a, ni a, nivel, a nivel de, de presupuesto, o sea, nosotros ahora que estamos haciendo la de Pontevedra, y entonces, ves, o al sea, eh, mismo momento estoy poco, viendo ¿no? los dos presupuestos y me parece que, que es de juguete ahora mismo la, una, una webcam local. Porque es como como, tenemos que pagar eh, 200 euros de... para reservar el sitio de la cena de ponente. Tira, bueno, tira, ¿no? Y claro, cuando, cuando te han gastado 900.000, dices, 200.000. Pero no, esto como, entonces, es, no te he engañado a, a, a ¿Cómo, escala, te han cambiado, al, ¿Cómo te han cambiado los estándares? Claro, sí, a, a, a, escala a, diferente. a escala es lo que más eh, diferencia yo he visto y luego por otro lado está el tema de que en una WordCamp local al final con un grupo reducido de gente es todo muy manejable y todo el mundo sabe de todo y todo el mundo te echa una mano y tal y, y en esto es inviable es decir, eh, y yo lo noté el primer día, yo, que, como yo vengo de ser pues dos veces el, el, el organizador líder de Pontevedra, que tienes como, sabes de todo y estás pendiente de todo, y llegas ahí a Oporto y es como, eh, bueno, voy a preocuparme de todo. De, están los voluntarios en su sitio, está la gente por aquí, están los patrocinadores, están los... Y es como, y, y es imposible, porque hay cientos y está cientos de cosas, de y por eso, claro, por eso hay un equipo de 90 personas, cada uno con su responsabilidad. Porque es que es, es todo sí. tan grande que, que es inviable claro. más que a, a, asumir un poquito y poner tu granito de arena en, en lo que tú puedes hacer mejor. Una, una cosa, cosa impresionante... Hizo, que... Me han comentado muchos voluntarios que lo, la gran diferencia que notaban de, de haber participado en una local aquí es que en una local pues tú veías algo y te apuntabas a cualquier que, que estaba haciendo algo para ayudarle. Sin embargo, aquí estaba como muy delimitado a qué te debes ocupar y a qué no. Entonces, Totalmente de repente claro. tenías tiempos libres cosa que una WordCamp local, o sea, ni te planteas tener un minuto libre, porque estás, o sea, el día entero, los dos días, siempre tienes algo que hacer. Se si me hago aquí, te de claro. decías, es que tengo descansos, digo, es que se me hace raro, o sea, me da como coraje. Algunos se, se, se camuflaban la camiseta, para no parecer que estaban escaqueándose. Yo, yo quería destacar también, el ¿no? tema de patrocinadores, que es impresionante el, el despliegue que hacen los patrocinadores, las empresas en, en el mundo de WordPress, eh, el, el, el, el, bueno, para que hagáis una idea del estadio que hemos visto de las charlas, era la mitad era la charla y la otra mitad eran los patrocinadores, las empresas de WordPress. Y era impresionante esa, esa, esa mitad, pues la otra mitad estaba llena de. La mitad para atrás, sí. sí, sí, correcto. Y, y luego, aparte de todo el anillo, también había patrocinadores más pequeñitos. Y la verdad es que es, mmm, las patrocinadores no solo eh, el tema de tener están allí. ...sino también el, la cantidad de, de, de cosas súper útiles que te dan... ...tener un, un cargador, una batería, una camiseta, una chancla, un no sé qué... ...o sea, eh, la verdad es que le dan un, un sabor muy muy muy bueno también al tema de, de la WordCamp... Que, ...que no solo es por el tema de económico que, que, que hacen que sea viable una WordCamp en Europa... Sino que también el tema de contenido, o sea, traen mucho contenido. No solo te explican sus productos y muchos productos de los que hemos ido allí, pues, evidentemente, oye, que no conocía esto y mira que aquí lo tienen y me lo está explicando la persona que lo hace. O sea, mí, mira ahí, muy bien, muy buen apunte. Ahí estamos en la mitad y fijaros, el despliegue que hicieron los patrocinadores, impresionante. Vamos, yo me quedé maravillado cuando me, vi, me iban mandando. Eh, los diseños de los de, de stands, de los booths que aprendí, eh, era impresionante. O sea, yo los patrocinadores fue también un, un gran descubrimiento en la work Euros, porque pues de verdad que, que ponen muchísimo empeño y que bueno pues que al final la verdad como asistente eh, y como organizador lo veis y, y sí. es impresionante. Es otro nivel, es otro nivel. Una work Camp local. Eh, yo creo que todos los que estamos aquí hemos organizado alguna. Eh, es todo más sencillo y, y menos complejo en muchos aspectos. Desde la selección de ponentes, eh, desde el catering, todo es más sencillo. Porque cuando atiendes a gente de tantos, de tantos países, eh, desde el menú, que, que ya tienes las opciones kosher, halal, eh, vegetariano, vegano, omnívoro o tal, a, a, a, por ejemplo, pues como decía David, ¿qué le ofreces a los sponsors? No? Esto ya es a un nivel más personalizado y le das más opciones de hacer cosas. Incluso te preguntan eh, si pueden hacer esto o lo otro, eh, a un mayor nivel que en una local, ¿por qué? Pues porque están gastando bastante dinero, los presupuestos mm. son bastante sí, altos, de importante. patrocinio, que merece la pena porque, siempre lo digo, merece la pena ser sponsor eh, por todo lo que te lleva la gente que te conoce y la visibilidad que te da. Mm. Y, y, y la diferencia es eso, es como, eh, no sé, eh, comparar un, entre comillas y con todo el respeto un dientes con un martillo neumático. O sea, en el fondo es algo así, sirven sí para excavar, pero el otro es mucho más potente y, y, y complejo de gestionar. Y es eso, porque es todo a, a muchísimo, muchísimo, con muchísimo tamaño, con muchísimos voluntarios, con muchísimos ponentes y, y son más equipos, porque te hace falta ser más concreto y, y, y hacer tareas que en una Worker normal pues a lo mejor no, no atiendes con, tan, con tantos recursos. El tema de luego... que sea todo... Perdón. No, no, no. Sí, sí. Tira, tira, tira. No, que justo un poco también, eh, que luego cuando tienes también la oportunidad de trabajar con un equipo tan diverso, o sea, yo creo que eh, una workcam Europe es súper enriquecedor en ese sentido, en mi equipo de relaciones públicas cada uno éramos de, de, o sea, teníamos una dif nacionalidad diferente, un idioma diferente, eh, background o experiencia diferente, habilidades diferentes, o sea, me parece... Creo que es una oportunidad brutal también en ese sentido, muy enriquecedor y, y creo que te aporta muchos aprendizajes en ese sentido. Sí. Totalmente de acuerdo. Y yo voy a decir más de lo mismo aplicado a diseño. O sea, todo esto de que es a lo grande es, es es exagerado. O sea, te quedas flipado cuando tienes que hacer... Yo, por ejemplo, había hecho el diseño para, yo qué sé, la WordCamp de, de Barcelona de hace... 2018 creo que fue. Eh, colaboré en el de, de la World Cup de Bilbao y demás. Y bueno, pues hay que hacer unos carteles, hay que hacer unos <risa> roll-ups. Vale, bien. Hay Una con. Cuando te llegan en la World de con la lista de, de verdad, Flavia, branding positions para el venio, Venga, tienes que rellenar 86 metros en redondo, que es la valla de arriba, sabes con todos los logos de... y te quedas como 86 metros. Espera, ¿Cómo coño manejo eso? ¿Qué meto yo ahí para llenar 86 metros? Bueno, o sea, la posición… La posición de ese venido más pequeña debería ser metro y medio por, por dos metros, ¿vale? Esa es la más pequeña. Y luego, a partir de ahí, empezáis a flipar con todo. <risa> sí, ¿Tenemos? que por vale. eso fue es tan importante hacer ese sistema de diseño, porque si no, a ver cómo puñete hubiéramos rellenado cosas. En... Es que eso es una, una experiencia para toda la vida, vaya. Pues eso, eso es... Totalmente, vamos. Adquieres otra dimensión de tu propio trabajo, ¿no? Es otra dimensión de bien. tu propio trabajo. Ahí está, eso. Era muy importante pensar algo que sea súper flexible, que se pueda aplicar fácil a este tipo de... Cuando te llegan con las medidas reales, y dices... Ah, porque, bueno, por supuesto hay una web, que bueno, es una web tampoco tan distinta a la de una WordCamp local, o hay bueno ciertas aplicaciones, pues el, el, el batch lo tenemos siempre, pero luego hay cosas que dices, hostia, como relleno? Pues eso, estos 84 metros, o aquellos 12 metros por 5 de alto de, de la puerta, ¿cómo los rellenamos si no es que tenemos algo rápido hecho? Imagínate que no, que no hubiéramos conseguido un sistema tan flexible. Bueno, cosas de diseñata ya pero... Que es verdad que es todo a lo, a lo bestia. Qué guay. Sí, y además que tiene que estar perfecto. Es que claro. tiene que estar perfecto. No, y en escarra. una orden local lo está. ¿vale? Porque sí, es, es entre comillas más asequible de hacer. Claro, pero es que aquí pero, tiene que estar todo perfecto. Está representando. Claro, eh, eso es. Vamos, si no, no, estoy no pero... el equipo de contenido, con no, no, charlas, eh, y, no, y, no y no solo eso, sino también la, la oportunidad de crecimiento personal. Porque, por ejemplo, como Roberto estaba diciendo, eh, algunos de nosotros ya vamos aquí varios muchos años, o algunos, o no es la primera vez, otros es la primera. Eh, cuando tú empiezas eh, como organizador de Work in Europa por primera vez, empiezas a familiarizarte con una estructura de trabajo, con una forma de trabajo en remoto, con gente de todo el mundo, con unos protocolos, etcétera. A medida que llevas más tiempo y ya estás más familiarizado, ya empiezas a poner como más granos de arena, por, en plan ya, ya estoy familiarizado, ya me siento más seguro, voy a poner mi grano de arena para ir mejorando todo esto, ¿cómo puedo aportar más? no? Y cuando ya llevas más, más tiempo... Eh, Puedes subir a Team Lead, ¿no? Luego puedes terminar siendo un Global Lead y, y, y ser, uh, gestionar diferentes equipos o terminar en mentoría como he sido yo el último año o los dos o los últimos años. Um, entonces, hay un espacio de crecimiento en el que tu carrera profesional dentro de la work in europa puede seguir subiendo ¿no? y, y eso lo hace incluso más interesante porque al final no solo aprendes de un área sino que vas creciendo y aprendiendo más cada año no es simplemente te quedas estancado si quieres seguir participando no y para mí esa es una de las partes más interesantes de todo esto también porque cada no año a mí, me, pura, ¿eh? a mí cada año desde 2015 que empecé de organización eh, los dos primeros años, en 2013 y 2014, estuve de voluntaria y ponente, y a partir de 2015 empecé en el equipo, de organización, en el equipo local. Y a partir de ese año he estado en organización, y hasta este año ya que <ríe> dije... ahora Este año pasado ya no a work Asia. Este año he dicho adiós a la Work in europa y ya me paso a Work in Asia, a mentoría de Work in Asia. Pero yo estoy encantada de pasar toda la experiencia de la macro Work in Europa de los diez, las 10 workcams que se han hecho y toda la experiencia que yo tengo, me la puedo llevar a un nuevo equipo de gente que quieren crear volcanas Asian en Tailandia, ¿no? Y uh -huh. es que ahora es, otra vez, sigo creciendo, sigo aportándome, sigo poniendo mi grano de arena y encima voy a pasar todo lo que habéis enseñado vosotros y todo lo que he aprendido durante estos años, ahora se lo voy a pasar a un equipo nuevo y voy a crear contactos nuevos en otro continente, etcétera, etcétera. Entonces, eso eso no tiene precio, vaya Yo creo que una diferencia que hay entre las WordCamp pequeñas y, y esta grande como Europa y, y regionales grandes, ¿no? Es que estas giran mucho más, aunque sigue siendo comunidad y lo hemos visto en el contributo y demás, pero giran mucho más en torno al negocio de WordPress. Se ve nada más que en la zona de sponsor que era la mitad de, bueno, más de la mitad. alguien tenía que pagar todo eso. Claro. Pero no, y, y no pero lo digo si en un no muy, muy positivo, en el sentido sí. de que del buen estado del negocio y, sí. y de las empresas que, que trabajan por y para y para WordPress, ¿no? y de, la, de las que muchos nos beneficiamos. De, ibas sí, a decir, Rocío. Sí, perdona, José, no, pero digo, por si alguien no lo sabe, eh, por poner la. Juan nos puede dar los datos más exactamente que yo, pero de media, el, la entrada de una WordCamp eh, solo, solo cubre como el 20% del precio que sí. cuesta el asistente. El otro 80% por ejemplo, no, una en una WordCamp normal, una en una WordCamp que... normal. El precio del ticket solo cubre como el 20-25% del coste del asistente. La Warca en Europa es menos. El precio del ticket paga como el 10% aproximadamente. Mm, mm. Juan nos lo puede confirmar, pero es así o es incluso menos, a lo mejor un 5. La entrada de Warca en Europa eran unos 50 euros. Creo que el precio por persona era sí, 300 sí. y pico. Sí, sí 300, era... por 300 sí. y pico por persona. 300 y pico por persona. El microsponsor. Eh, costaba 350 euros eh, que supuestamente el microsponsor es la entrada con la que cubres eh, todo tal y prácticamente no llevaba a 350 pero sí que creo que el coste por persona final ha quedado sobre 336 mm. o algo así está muy bien y, y cobras 50 y los patrocinadores se vendieron todos o sea, todos los paquetes eh, y se vendieron todos que mira, que por eso he dado muy bien y, y de hecho en la última semana venía algún patrocinador muy grande, una empresa muy grande y al final decía, mira, que eso es otra cosa que tiene también WordPress, tiene un límite. O sea, yo tengo este espacio y eso en otros en otro, eh, eventos comerciales tú le vendes hasta la, lo que haga falta, ¿no? Pues en WordPress hay un límite. Oye, mira, estos son los patrocinadores que tengo, no tengo hueco y... Y ya está todo planteado y tal y de hecho hubo una oportunidad muy grande de, de, de un patrocinado pero que es que no había no había espacio entonces pues bueno pues, para la siguiente pues, me, mente antes no en ese sentido ¿no? fijaros me pregunta tengo una pregunta a este respecto me, nos pregunta Pizia, que si liderabas el, el por pues ese el punto de vista creativo las decisiones creativas si las lideraba, las lideraba Roberto bueno, no, a mí es que lo de mandar no se me da demasiado bien, entonces intentaba que fuese siempre a consenso. Ha mandado más Flavia en muchas cosas que yo. Bueno. O sea que en la segunda, y tiene una segunda pregunta para confirmar que quién tenía la autoridad de la decisión final. Tú me acabas de decir que Flavia. Eso era Roberto, eso era Roberto. Hombre, <ríe> sí, no, a ver, decisión, Roberto. Decisión final sí, decisión final sí, pero siempre he intentado que se consensuado y que más o menos pues, vea que la mayoría de la gente está de acuerdo. Yo ¿Vale? no, supongo no que Pizia a lo mejor se pregunta si vosotros tenéis la independencia final de la decisión del diseño o si había ah, alguien por sí. si encima. Bueno, esto sí, esto no. Pero en vuestro caso, yo creo que erais totalmente independientes. El sí, diseño. sí, a nivel de equipo. Esa es mm. otra cosa que yo veo mucho en la originalidad que veía antes, mm. ¿no? Que nadie nos eh, ha coaccionado en nada. Sí que Ajá. se dan ciertos parámetros. Eh, me acuerdo un día que yo hablé por, por prisas. Bueno, pues, eh, venga, igual dejamos estos colores aunque no sean accesibles ahora mismo. Bueno, y hubo una, lo un no pueden ser <risa> no accesibles. <risa> no, yo, yo decía una cosa temporal para presentar esto y plasmarlo en la web porque hacía falta cambiar. No, sé no, no. <risa> no, no, por supuesto que no era para quedarse así pero bueno el caso es que por supuesto que hay unas no unas, te ponen unos cánones que no te puede saltar pero eres totalmente libre luego de que tenga este aspecto o que tenga cualquier otro ¿sabes? y ya... extendiendo y extendiendo la pregunta al resto de equipos por ejemplo a contenido a presupuestos ¿rendíes cuentas a nivel superior a algún ente superior a, A moncho, vamos. Cada global teníamos tres equipos asignados. Yo tenía ah, es verdad, es verdad. Sí. Al equipo de Roberto tenía contenido y tenía el equipo de comunidad. Eh, lo que pasa es que es gente que lo hace también y, y tal, que, que, que ya llega todo hecho. Eh, en algún caso sí, hay alguna corrección que hacer o alguna cosita, pero muy poco, la verdad, es que es gente con experiencia. Eh, nuestro papel era más el de evitar desastres, por decirlo así. Es decir, si hay algo que ya vemos que nadie se ha dado cuenta o lo que sea, pues vamos a por ello. Pero la verdad es que da gusto trabajar con gente como Roberto, con Takis eh, y con Sabrina, pues porque ya más o menos se lo sabían. Eh, asesor. Todo. En mi caso, asesor emocional, además. O sea, por supuesto que estar pendiente de cosas que no yo que si no se pase la fecha de no sé qué, que algo gordo no suceda, por supuesto. Yo creo que no hay eso, una pregunta que subyace ahí. Si hay una pregunta que subyace, que nadie se atreve a hacer y decir, vamos a ver, Juan, ¿te tenía que firmar los presupuestos, Matt, o no te los tenía que firmar? Matt? Sí. sí ¿eh? a, a Matt y compañía, con que, con que saliese el numerito final en verde, yo creo que es lo, que, Bien, es lo único que se, que se pide. Al final, intentar, pero bueno, como en cualquier WordCamp local, eh, el objetivo es que, que te, lo, te marca los límites para que te que, claro. los que los ingresos eh, cubran los gastos. El, claro. el, decir, mi, mi, mi global era taeke y sobre todo al principio las conversaciones que tienes es cuando cuando hay incertidumbre. Es decir, cuando, cuando tú haces un presupuesto, eh, son castillos en el aire. Porque yo no sé claro. luego si David va a vender todos los patrocinios. Eh, no sé si el equipo local va a conseguir negociar un catering no? de, de eso? lujo <ríe> yo tengo que dudar de todo tengo que ponerme sí, sí. en lo negativo a nivel de ingresos y en lo, y en lo exceso a bueno, nivel de escenario. Pero, okay. pero claro entonces pues lo hablas con, con, con los global pues para ver si están de acuerdo, si es mejor pues decir que no, siempre hay, al final pues hay sitios donde se puede recortar llegado, llegado el punto pero cuando las cosas funcionan, como han funcionado este año, no había, vamos, nadie preguntaba, todo el mundo me decía, oye, ¿hay dinero para esto? Y decía, bueno, ¿vale? oye, Hubo una Yo inquietud te, real te del que... tema del COVID, cómo iba a evolucionar, es verdad que teníamos sí, bueno, toda claro, la, es que de, había la sabidita, previsión de sabidita, que iba a ser buena. Ha cambiado claro mucho es que... el aspecto de las, las WorkCard, lo que es organizar una work de, de hace poco, relativamente poco tiempo y lo bueno que hay ahora mismo es que está todo muy escrito. O sea, yo me acuerdo hace años te planteabas hacer una WordCamp y entre la barrera del idioma y el no saber muy bien cómo se organizaban eran todo un montón de incertidumbres. Actualmente eh, hay como un, hay un manual completísimo de lo que tienes que hacer. Tienes gente que te apoya, que te mentoriza. Eh, está prácticamente sí, sí. todo hecho. Hay tanta experiencia y tanta dejada por escrito que... Lo voy igual a compartir aquí a, por si alguien... Igual que cuando llegas a, hacer una, a montar una WordCamp... Incluso para el diseño de la web puedes copiar el diseño de otra WordCamp. Uh -huh. O sea, a ese nivel está de fácil montar una WordCamp local a día de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, local, la base, sí. La Europe, dimensionado <risa> a otro nivel. <risa> pero, local, pero local, sí. Eh. Es realmente sencillo. Tienes una plantilla, incluso tienes una instalación de, de Wordpress donde gestionas tu presupuesto. Eh, esto, bueno, habrá que... No sé si hay algún vídeo por ahí, pero si no habrá que hacerlo. Si yo me comprometo a hacerlo yo mismo. De lo fácil que es montar una WordCamp... De la parte que más miedo da, decir, bueno, ¿y qué pasitos doy y tal? Hay hasta Encantada lista de, de ayudarte con ese video. Hay una vista de comprobación que, aunque no tuvieras ningún mentor, que lo tienes además, gente que ha hecho más Walker, puedes ir mirando los pasos que tienes que ir dando y marcando. Le he hecho, no le he hecho, le he hecho, no le he sí. hecho y tal. El planificador Entonces, es una, una herramienta proyecto? que tiene un par de años. ¿eh? Eso ha, el planificador es una maravilla. <ríe> <ríe> sí, sí, lleva. Llevará tres, tres, cuatro años máximo. Lleva ese sí, sistema? Sí, antes de la pandemia, por pues dos, tres años. Llevará tres años. Hoy nosotros se lo estaba yo enseñando no a la nueva organizadora claro, de en Valencia. Sí, pero siempre en nos estamos. 2018. Pandemia, pero... Sí, es, es cierto, decir, con la, la pandemia. Ya 2018, llevo el planificador. Salvo que tengáis algo más que comentar a este respecto y os si, o, queréis lanzar, os quiero hacer una última pregunta. Y es: eh, bueno, hemos hablado todo de lo estupendo, o sea, es estupenda, ha sí, estupenda, o sea, eh, habéis conseguido esto, ¿vale? O sea, habéis conseguido esto. Esto es maravilloso. Eh, luego viene Work WordCamp Atenas y habrá que estar ahí, habrá que apuntarse todo el mundo. He puesto antes el enlace y lo he puesto también en YouTube a, para la llamada de organizadores. Eh, es la parte, es decir, que la parte buena las hemos visto todas, yo creo. Pero, ¿qué cambiaríais? ¿Cada uno en vuestra área o diríais, bueno, pues yo he hecho falta en las Work and Europe, esto que se hace en las locales o esto que veo que le ha faltado o esto que yo creo que se puede hacer mejor por aquí, ¿qué mejoraríais en, en la organización, de la parte que es vuestra, cada uno, o en lo que queráis, de la organización de una WordCamp Europe como esta? Vale. Antes de entrar ahí, hay una cosa que también enlaza <risa> con lo anterior, y a que es una cosa que, que eh, también hay que decir, y es que una WordCamp, <risa> en general, cualquier evento tan grande, uh -huh. tiene una cosa que sí que cambia mucho respecto a un evento pequeño, que es el margen de error que tienes para todo. Entonces, la workcam por ejemplo, una workcam bureau tiene una parte que es un coñazo, que es que tiene reuniones para todo. Pero es que tiene su explicación. Es que tú una workcam normal, a ti te falla el tío de la imprenta y te buscas otra imprenta. Aquí eh, el material para imprenta lo tienes que tener dos meses antes y tienes que tener cogido por los huevos al tío de la imprenta y tienes que asegurar de que está todo. Porque es que como te falla el tío de la imprenta, no tienes tiempo para buscarte otra imprenta en la que te vuelva a imprimir 300.000 metros cuadrados de lonas. Entonces, eh, si se... Idealmente se podría se podría simplificar mucho la organización. En la práctica y... Bueno. Yo, yo una cosa que sí mejoraría, pero vamos, que, que, no, que tenemos que mejorar todo. O sea, que no es... es automatizar más cosas. O sea, sí. hay muchas cosas que internamente, pero que tenemos que programarlas. O sea, que nos tenemos que poner en un contributor de ahí y decir oye, que el formulario de la empresa directamente se metan... O sea, automatizan más cosas, pero bueno, que eso está dentro de lo que es nuestro trabajo, que, que al final tenemos que en un constructor de mejorar la herramienta en ese sentido, de que sean más automáticos sí, ciertas, ciertas tareas, ¿no? Estoy contigo, la parte de patrocinadores, quizá, como organizando workers locales, es la que más echan falta eh, documentos tipo o estándar, para cuando tienes que decirle a un proveedor que sí, para cuando tienes que decirle que no, ese tipo de cosas, a veces te dices, uff, ¿y cómo le digo ya este...? Que no puede, ¿no? Pero también pasa a veces con los ponentes digo, ¿cómo le digo yo a este? Que tí, que tí, bueno, ahí hay, hay un handbook famoso que estaba por ahí de Word, sí, sí. de la comunicación de WordCamp de España sí, pero, o sea que, pero, que, sí, sí. pero que eso, esa comunicación con los patrocinadores se hace a mano, o sea, a ti te llega un correo y tú a ese correo vas contestando al hilo del correo, llega un momento tienes 50 correos abiertos, uno por cada patrocinador y que Muy no bien, se te cae ninguno ¿Eh? David, por cierto, eh, hay un canal en el Slack de Work and Europa que se llama Improving WCEU. Improving vale Entonces, si tenéis cualquier sugerencia eh, a nivel técnico, por favor, escribidlo en... ahí en el de Work in no. Europa. Escribidlo ahí en el canal de Improving. Cualquier no. sugerencia para, para mejorar, ponedlo ahí. Entrad en el canal y ponéis una línea. No significa que tengas que, que, que hacerlo. acaba un... de abrir rocío Pero... ahora mismo ese canal. Pero... Estamos, estamos recopilando para el año que viene pues, un montón de ideas para ver todas las cosas que se pueden hacer por los organizadores y las cosas que se pueden hacer por el equipo de meta. Así que cualquier idea, bienvenida. ¿Vale? Pues, ahora mismo lo escribimos. Hay, hay cositas. <risa> por ejemplo, en el, equipo, en el equipo de contenido eh, estábamos utilizando una herramienta open source para recoger las solicitudes, pero después, todo el expuesto del trabajo posterior se hace un Excel y se hace bastante peñazo. Porque en algún momento eh, puedes equivocarte, borrar datos, etcétera. O sea, hay ciertas cositas, pero que son detalles pequeños que ahora mismo lo estamos supliendo con ingenio y, con, y echándole tiempo. Claro. Pero a nivel general, ¿cómo está organizado? Yo lo único que, que a lo mejor he hecho en falta un poco es el onboarding para gente que entra el primer año. Y uh -huh. Llega allí y... Pues yo creo sí, que, lo que lo bonito, bonito, ¿eh? Moncho, Moncho en el canal. bueno, yo quería decir que, aparte de los que van a repetir de aquí, que creo que más de uno quiere seguir repitiendo, Moncho este para, para el 2023 va a ser el nuevo mentor de Work en Europa. Así que... Oh, wow, wow, wow. Eh... Bravo. Dale, dale el botón, Moncho, dale el botón. Así sí, que, no no para la comunidad ahora. española y, y pasando conocimiento. Sí. Sí, sí, sí. Gracias, yo, gracias, yo personalmente gracias, gracias. Mi, no es mala experiencia porque era parte del trabajo, pero lo que sí nos ha costado más en el equipo de comunidad para el contributor ha sido encontrar a líderes de mesa. Y, uh -huh. y lo que hemos hecho al final ha sido tirar de los de los que conocíamos, como Fernando, por ejemplo, uh -huh. como David para WordPress TV, como, uh -huh. o sea, eh, tirar de barrer para casa. Y, uh -huh. es, y es, es raro que pase eso eh, habiendo equipos activos. Y lo que pasa uh -huh. es que... La incertidumbre del COVID fue lo primero que teníamos. Cuando empezamos a organizar el contributo. fue a principio de año y todavía la gente no sabía qué iba a hacer, luego ya se relajó la cosa. Y, y también que algunos simplemente no viajaban y luego que había otros que es que no querían, aunque fueran <ríe> eh, activos en el equipo, querían delegar. No es que no quisieran colaborar, se seguir, eran colaboradores y siguen siendo, ¿no? pero querían delegar en, el, en el otro sentido. Entonces, desde aquí... Aprovecho para decir que liderar una mesa tampoco es nada del otro mundo. Al final, no. en la mesa de plugins estuvieron los amigos de, de, de Chiclana Demo de Moguomo, guamo. y fue sí. pues, genial. Se cumplió el propósito. Bueno, de a... hecho, les han dado la enhorabuena públicamente, el equipo, sí. el, el equipo global de plugins, porque hicieron un trabajo brutal. Los tres de nuevo por lo visto. Y nada más que se le dio ese día, porque... Lo, lo, <risa> ya, no. ya los pobres terminaron reventados y dijeron, mira. Adiós, pache claro. No, la verdad que el día de, del día de contributor yo siempre... Sí que verá el hecho... A ver, yo siempre tengo una queja al día de contributo, pero también entiendo que es normal. En un día de contribu de, con la de contribución de, de una WordCamp local, se consiguen más cosas que normalmente en una WordCamp en euro. Eh, porque es pues más fácil simplemente. O sea, te organizas a la gente, se las pones a trabajar y se hacen más cosas. O sea, depende del equipo, es... eh, Fernando? Depende, ¿eh? yo depende También mucho del equipo, a ver, ¿eh? Es verdad que el equipo puede variedad de cosas. cosas. Eh, yo hablo por las que participo, yo hablo por lo que conozco, pero también por otras que no conozco y pasa. Llegan muchas veces a la mesa de plugins, como por ejemplo el ejemplo, y dice, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y hay un poco también de depende mucho de, de la persona responsable de mesa. No sé. <ríe> ya, la, la persona de mesa normalmente es un voluntario que no hay... Ahí tampoco hay un protocolo muy claro, ¿vale? De logros a obje de obtener en una mesa de contribución de, de core, de no sé qué, de no sé cuántos, este y lo otro. Se podría establecer un protocolo. Porque, por ejemplo, la mesa, yo solo... Pero me también eso perdería un poquito lo bonito del día de contribuidor, que es también... Pero, pero me eh, me cuando tú final. pones demasiados protocolos, sí, perdona, Fernando, pero cuando uno pone demasiadas barreras, demasiados protocolos, al final también se pierde la... La esencia de el simplemente sentarse y compartir lo que uno sabe. ¿Sabes? Claro, si hace, uno empieza pues, eso a decir. Se hace. Otra cosa es si enseñar no. al que va a ser responsable de mesa, decir, pues mira, aquí tienes ideas de qué puedes hacer y cosas así. Eso es diferente. Eso, a eso me refiero. Yo cuando ah, abro bueno. protocolos no me refiero a decir, tienes que hacer esto y no te puedes salir de aquí, sino a decir, mira, eh, a la, para montar la mesa siempre es bueno, por ejemplo, antes hacer no sé qué. O en las mesas de cores, si veis que nos anima gente, eh, os damos una serie de pautas que podéis aportar para que la gente se anime. Ese tipo de cositas, ¿vale? Ese experiencias de que experiencias y la gente experiencia que, tiene experiencia. que, que pueden aportar al jefe, al responsable de la mesa, que normalmente no lo ha sido, o sea, o es el de siempre y más o menos se maneja, o no lo ha sido nunca y no sabe ni muchas veces ni por dónde empezar, ¿no? A ese tipo de, cosas, tipo de cosas me refiero. Bueno, a lo que iba yo a decir es que normalmente yo lo que he visto es que la mesa de contributos de la Corcan Europe, eh, por ejemplo, la de traducciones se traduce menos que en una huerca local okay. pero pero porque aporta cosas distintas yo pienso que son entornos diferentes lo que más aporta, por ejemplo, la, el día del contribuidor en una huerca yuro Euro es el conocer a otros equipos y la parte de ver cómo lo hacen otros ¿vale? igual, eh, interesa menos el sacar 200 cadenas traducidas o hacer no sé cuántos PTE o lo que sea e, e, e interesa mucho más y de hecho se saca mucho más partido de ver cómo lo hace el equipo de, de, de, de Alemán o el equipo de, de Israelí o el equipo no sé cuántos. no Esa parte, yo pienso que incluso no es algo negativo, sino que es como un valor diferencial. No no plantearse igual una mesa de contribuidores, una Work and Euro, como de conseguir una serie de resultados, porque al final parece ser, no parece ser, tienes que ir cada... El jefe de mesa tiene que subir arriba y decir, bueno, ¿qué habéis hecho hoy? Pues dice, pues, pues conocernos, <risa> ponernos cara Parece que, vas a, parece que vas a quedar un poco pobre no. si no dices algo. No Pero siempre hay alguien que dice: Pues hemos pintado no sé cuánto, pues si no sé qué. Va a quedar fatal, porque nada más que hemos estado hablando todo el día, hablando de cosas que podemos hacer para mejorar. Pero yo, porque yo creo que es distinto. También no es lo mismo, hay barreras idiomáticas, porque sigue habiéndolas en distintos equipos. O todo el mundo, mucha de la gente se conoce por primera vez ese día. Hay otro tipo de barreras en el día de contribuidor, en una worker, yuro que no las hay en una worker local y que se podrían pues, solventar pues definiendo una a dos. O unos objetivos diferentes o algún tipo de ayuda o protocolo sencillo para que siga el organizador de la mesa y pues eso, pues eso implique enseguida a la gente o les dé algo que hacer, porque también se ve muchas veces en la mesa de contribuidor a gente, pues eso, es una mesa enorme o tres mesas, pero de las de ellos más de la mitad están revisando el correo, viendo vídeos en YouTube o matando el rato. Yo creo que eso no me lo estoy inventando, todos lo hemos visto. Yo no sé. Si... Otras mesas que no, otras mesas que yo no yo no, no sé. ¿verdad? Yo en mi mesa en mi no. Debate, no. ¿no? En, mi, en mi mesa tampoco pasó eso. ¿eh? No. No. Bueno, luego, por eso digo, luego en animado debate, ¿vale? ¿Sí? En ¿Vale? animado debate, pues de la firma haciendo cosas, preparando work y tal. En tu caso es muy fácil, porque claro, a ver, en el mío puede ser también, porque estamos muy acostumbrados y sabemos enseguida cómo implicar a la gente. Llegamos, saludamos a todo el mundo, hola, tal, tal, tal. O sea, no. Sabemos cómo hay que montarla y sabemos cómo hay que atraer a la gente y poner a la gente a currar. Y sabemos cuál es el objetivo, pues es conseguir algo, ¿no? Pero bueno, que al, al final son 800 personas y dependiendo mucho de la mesa en la que te sientas, de la gente responsable de esa mesa, del equipo en el que te sientas. Pues para quitar esos dependes, hace falta quizá un poquito de organización, sin romper un poco ese encanto que tú dices que vale, que lo puede tener y todo lo que tú quieras, pero al final la gente va a algo pero ¿vale? hay y más hora en el contributo de pasan de libro, a veces, ¿eh? hay a mí más hora también locales también me lo he encontrado recuerdo una WordCamp de después que se hizo el día anterior y te ponías a mirar por detrás y había tres contribuyendo y el 80% estaba revisando el correo o sea ahí yo veo que hace falta un algo pues es, todo se mejora con... Si alguien quiere mejorar algo, es el espacio perfecto para empezar a, poniendo el grano de arena a mejorarlo. Por ejemplo, podrías empezar un handbook sobre cómo llevar una mesa de contributor. Ah, pero yo no sé, Rocío. Eso, claro. sí, <risa> podrías empezarlo a escribir en español y luego te lo traducimos al inglés. ¿Eh? Pero, ver, sí, te si te si sientes más traducir, cómodo... Traducir, lo que sí, sí, mí, que una... sabes, pero que te sientes más cómodo. Pero que... Que sí, que o verdad. unirte al equipo de organización del año que viene y, y meterte en el equipo de contributor. Vamos, no, <risa> que, no, que no te pero... quejes, Fernando, que no te quejes, <risa> que mejorar ¿Dónde está el espacio para que Me cuesta <risa> decir que no a veces, pero he aprendido, he aprendido. Y ahora digo no, gracias. Que yo no sé si alguno se pasa por la mesa de marketing, pero vamos, yo en defensa de mis compañeros creo que en ese sentido lo planificaron súper bien. Y, y había también es verdad que en el Contributor yo eh, me di cuenta, había muchísima gente nueva, o sea que era la primera vez que contribuía y o sea, yo solo señalar que por lo menos en el, la mesa de marketing, yo creo que las, las tres que tenían, creo que lo planificaron muy bien y mi percepción o mi sensación es que no, no pasó eso, estaba todo bastante mejor organizado. Jesús nos comparte, Javier que hay que preparar algo con antelación, y eso por ejemplo también lo hemos hecho, yo me, me hablé con los otros organizadores de mesa, que estábamos tres, y preparamos un pequeño guión, ¿vale? Pero cuando tienes experiencia, hay veces que, que no, pues eso, pues igual unas simples indicaciones, mira, pues eh, unos días antes del, del contributor, pues prepara un pequeño guión de las tres cosas que, que hay que decir para cuando nada más que llegue la gente y planifica uno o dos objetivos eh, sencillos, alcanzables, no sé qué, lo que sea, planificar algo y no ir en barbecho, ¿vale? Pues ese tipo de cosas... Javier, que tiene mucha experiencia... Eh, el equipo de marketing... pues También pues se reúnen en todas las WordCamp... Eh, pues es muy fácil... Pero igual para otros no lo es... Igual pues un, unas pequeñas indicaciones en este sentido... No estaría de más tenerlas... Y cuando se le convoque a uno... O se le engañe, no como decía José... Para que sea jefe organizador de mesa... Pues le diga... Mira, tres indicaciones clave... Para que triunfes en tu mesa de contribución, por ejemplo... Algo así, me refería... Sí, yo, no, yo, yo he abierto la lanza... Pero para mí... Hasta luego, eh, Rocío. Momento, tengo que, irme, Rocío, un que ir chicos, un beso muy gordo Gracias por vamos todo a terminar, Vamos a terminar enseguida ¡Chao! Con ¡Chao! Lo cual, bueno, No te vas a perder nada Rocío <ríe> Pero que, quería decir que sí, el, el contributor fue un éxito en realidad O sea, sí, sí, sí, la, claro. para Ahí nosotros creo, claro. La lucha fue antes, luego el, el, el día Fue genial, o sea, ojalá mm. más Contributores así de 800 personas contribuyendo Y mesas fluyendo, incluso sin Previa organización como la que hemos citado de plugin Y además había equipos muy bien preparados Como el de marketing Javier en, en, en hosting, había equipos que estaban muy bien preparados y otros que aún no estando, no habiendo ese trabajo, hecho ese trabajo previo, fueron bien. O sea, que el contributo fue un éxito. Que se puede mejorar eh, para los próximos con esa idea del handbook de, de Table Lead, estaría muy bien. Y también simplemente es abrir la puerta a que todos podemos, si tenemos alguna algo que ver con WordPress, algo podemos hacer en el contributo. La mayoría de los que subieron al final del día al, al escenario decían los de training, por ejemplo, decían... Si sabes instalar WordPress o si sabes crear una página, puedes trabajar en training. Eh, en documentación, lo mismo. Entonces, todos podemos contribuir a, en el contributor y que la próxima vez, en vez de, de 2.300, sean 800, pues sea un porcentaje un poquito más alto. pero bueno, ¿hubo, hubo incluso algún equipo que pidió patrocinadores. Sí, bueno... ¿Cómo, cómo? Espera, que eso yo no lo sabía. ¿Qué? Sí, sí, en el escenario... Bueno, ¿alguna cosita más que mejoraríais por ahí en, para en las work and futuras de vuestra experiencia? Ah, vale. Reyes, ¿tú cómo lo ves? No, yo no, estoy no de acuerdo también bien. con lo de Moncho. Creo que por mi propia experiencia, yo creo que el onboarding sí que hubiera agradecido un poquito más de orientación y guía. También, sobre todo, en cuanto a expectativas. Yo estaba como súper confuso al principio de pero qué se espera de mí, ¿no? <risa> que también creo sí, que lo sí. bueno es que Igual en el caso de los team leads es distinto, eh, pero yo creo que también lo bueno de, en mi caso es que el, el nivel en el que te quieras involucrar es, flex, es flexible, a ver, dentro de que obviamente estás en un equipo organizador y tienes lo que cumplir eh, o tienes unas responsabilidades, pero, pero sí, yo también hubiera agradecido quizá en ese sentido eh, el onboarding un poquito mejor. Y luego creo que en el equipo en concreto de relaciones públicas, pues creo que sí que hay aspectos que se pueden mejorar de, de cara al año que viene en cuanto a coordinación con, por ejemplo, con los voluntarios, que hasta el último momento eh, estaba ahí un poco en el aire. Eh, creo que ese sentido puede mejorar, incluso la comunicación con los, con los medios, ¿no? eh, con los media partners, que por ejemplo pues las salas de prensa o de medios eh, estaban un poco perdidas, no eran fáciles de encontrar y creo que en ese sentido, por ejemplo, pues podríamos haber sido más proactivos. Eh, porque además al parecer luego nos contaron que no aparecían en el mapa del, del sitio, del venue, no aparecían. Y, y pues en ese sentido yo creo que, que siempre hay cosas que se pueden mejorar y, y en, en, sobre todo en cuestión de comunicación. Pero bueno, lo bueno es que yo creo que también todos estos aprendizajes se incorporan. Eh, al ah. año que viene, o sea que son lo, lo del handbook que comentabais al final todo este feedback, yo creo que lo bueno es que ayuda a que esas guías sigan evolucionando y mejorando, o sea que claro, claro esa es la idea Claro. Sí. y Roberto, tú en la parte de diseño todo perfecto o cambiarías algo? Uf, cambiaría muchas cosas, pero más ah, o sí. menos lo, lo mismo que, que estábamos diciendo sobre todo, eso, igual tener un poco más de un boarding y de eh, las cosas claras desde el principio que muchas veces tienes que bueno, conseguir entender qué hay que hacer y qué es necesario. Pero bueno, también es... Bueno, no sé, veníamos de dos años de, de un evento online, en mi caso es lo que he visto muy palpable, y de repente pasar a, a, a un offline, pues claro, había un montón de necesidades que no te las esperabas, ¿vale? Y bueno, pues la gestión de todo eso, y con quién tengo que hablar para esto, ¿no? Esto resulta que lo llevo local, pero lo esto lo otro lo lleva no sé quién, porque no sé por qué lo lleva ese equipo. Hay, hay veces que muchas veces, no, dentro de toda esa estructura tienes que acabar entendiendo cosas que de primeras no te parecen, no, no son lo, lo que esperabas, pero vamos, nada, o sea, quiero decir, humanos haciendo cosas siempre tienen este, este, este tipo de, ¿no? de fricciones, es normal, ¿sabes? Es, es muy difícil tenerlo todo súper, supongo que con la rodadura, pues que lleva 10 años, cuando lleve 25, seguro que hay un hardbook totalmente yeah, yeah, completo mejor. con todo, claro, lógicamente. Pero vamos, no, yo no, no cambiaría la gran cosa, la verdad, no, no, no sé, no, no tengo un punto de fricción ahí súper gordo, sinceramente. Y de la parte sí. tuya, David, ¿todo bien? Mm, Todo bien, vamos, en ese sentido, eh, va perfecto, perfecto. No, hombre, sí, lo que decíamos, un poco más, eh, ya, ya se sabe un poco el flujo de trabajo tenerlo un poco más automatizado, que al final, eh, como una webcam tan grande... Eh, hay ciertas cosas que te, te, te crean un trabajo, bueno, pues más manual, que poco a poco, que ya que estamos todos, pero lo pongo como una mejora, es decir, que nosotros nos tenemos que poner a que, por ejemplo, por decir algo, un patrocinador que rellena un formulario, pues luego ya esté rellenado internamente en los sitios que tiene que estar para, para hacer, la, hacer la factura, para hacer los contratos, pero no son ya organización interna y que, que bueno, que eso, evidentemente, iremos mejorando todo eso entre todos, vamos. Me estás haciendo pensar que sí que tengo una queja muy gorda, pero no es de la WordCamp Europa, sino de todas las WordCamps. Que se mejoren los sites de las WordCamps de una vez, por Dios, que es que tenemos un sitio web que está como en la prehistoria no Plugins, se puede por plugins. Dios, plugins, plugins. No, puede estar plugins. no se puede usar un puñetero CVG, no se puede hacer un tema a medida en local y luego subirlo, no, ahí tiene que hacer, bueno... Es bastante horrible como hacer un sitio web de una WordCamp, ¿vale? Lo digo Se así acuerdo. de manera familiar, de buen rollo, ¿eh? Pero... Sí, sí, es una, queja, es una queja bastante habitual de los diseñadores en todas las WordCamp, la falta de flexibilidad a la hora de hacer la, la web. Claro. Hay que, hacer, ver, que hacer webs con Wordpress, esto es como volver a... ¿Cuándo cogiste Wordpress por primera vez? ¿En 2008? Pues ahora o, o peor. Sí. Hombre. Sí. Hay una cosa que se, oficialmente se puede hacer, lo que pasa es que ninguno nos ha dado por hacerlo, que es que tú puedes crear tu web donde te salgan los huevos, haces wordpressmadrid.com sí. y ahora utilizas la web de la WordCamp solamente para vender las entradas Y, y linkarles a la otra ¿no? Exactamente, comprar sí, entradas sí, sí. le mandas al otro a comprar la entrada, punto y utilizar la web de la WordCamp solamente para comprar sí, las sí. entradas ¿Y Eso pues para es para el camping sí, Hombre, yo, pienso, yo pienso, que se, eh, pienso que eso sería un error yo sabéis que soy muy, es, muy exagerado con este tipo de cosas pero yo creo que se debe mantener todo dentro del entorno compartido, y me explico. Sí. El hecho de que haya gente por ahí registrando dominios no sé qué, no sé cuántos, cada uno lo que le dé, le dé la gana... Vaya hasta saber, Dios es que, que el, hosti ni vaya hasta saber... El conocimiento sí. compartido se pide se pierde. Sí. Sin embargo, si lo mantienes todo dentro del Puntor, el día de mañana, cuando alguien quiera aprovechar ese conocimiento o todo lo que hay dentro, lo va a tener ahí. Eh, yo que en el plan de que si te gusta, montalo tú, tú en otro lado. O sea, yo, esto, yo personalmente he estado siempre en contra de todo lo que es eh, utilizar un dominio propio para una WordCamp, para una mitad o para lo que sea. Sí. En las Meetup es verdad que lo hacemos todos, pero porque no hay opción. Pero en las WordCamp yo lo mantendría todo dentro del Wordpress.org, del WordCamp.org. Sí, yo también estoy igual. Mm, y, y Porque luego, ¿sabe qué pasa? La persona que tiene el registro del dominio pues no lo renueva o lo que sea, lo utiliza para otra cosa y te y el día de mañana vas a buscar, eh, yo qué sé, pues quién fue los patrocinadores o los ponentes de la WordCamp Pontevedra de 2022, en lo buscas en 2023 y te aparece una página en chino. Eh, y para evitar ese tipo de cosas, yo pienso que, que no, yo ahí no, yo ahí no, no tragaría con eso. Sí, sí, a, a mí me hace estima. mucha gracia lo del Camtix que eh, no está disponible para descargártelo en la WordPress.org, es, pero sí que. Eso es. Entonces no <risa> sí puedes que ese... se usa ¿no? en, claro. en esto. Pero bueno. No puedes desarrollar sí, el local que es que... y tener preparadas las cosas para lo que va a haber en producción, porque no puedes, porque no te lo puedes descargar, solo lo puedes usar ahí arriba. No, o sea, no, yo al final siempre. Sí que, decía... que, que está por ahí, ¿eh? De hecho, los Moguomo hicieron, una... sí, hicieron lo de paso de las lances? No sé, por lo menos el que sale. El que tenía yo estaba en varios sitios. Esta ya no está. Sí, sí, sí. no. Sí, ahora no está Dios. en GitHub y luego lo no han pasado al com. Está por ahí perdido, sí. Mm. Sí, sí, yo sí, lo que sí. diciendo, lo que llevo diciendo tres años que estoy en, en. Es que a nivel de web, claro, los otros dos que fue online era mucho más importante esto. En un offline, bueno, pues la web no es tan importante, ¿vale? Dentro de todo el espectro de cosas que, que ofrece el evento y que hay que hacer. Pero es como que so, si fuésemos una. Eh, perdón, un congreso, yo qué sé, sobre coches eléctricos de última generación, nosotros llegaríamos en carruaje al congreso. Sí, sí ¿Vale? Claro. O sea, somos, coño, somos un evento de WordPress y tenemos que usar esta web. Que es, pero pero tiene lo es, lo, lo no de los problema. plugins, ruidos es un buen ejemplo, como por ejemplo el de Cantis. El hecho de que sacara, se sacara del repositorio, al final conlleva. Eh, inconvenientes, como por ejemplo, si hay algo que está mal traducido, pues no se puede traducir, tienes que mandar el texto a alguien para que alguien lo meta donde sea, que lo traduzca de mala manera. Eh, yo pienso que eso no tenía que ser, pues eso, todo abierto, pues igual que está todo lo demás y disponible en WordPress.org para que cualquiera lo mejorara. Claro. No veo que ninguna implicación hay mal, malvada de que no esté claro. disponible en el repo. No, no, Pero no tiene ningún sentido poder un poder meter un plugin deseo o que tenga metido un plugin deseo para poder ponerle imágenes destacadas a las imágenes para compartir en redes sí. no o tiene Jetpack son cosas muy loca. No, ya sabes tiene Jetpack y Jetpack vale para todo en teoría Jetpack te mete los, las etiquetas OG, en las open graph en teoría en teoría en teoría, <risa> <Pero> no, <risa> en teoría. no las puedes no no no no no, controlar en ningún sitio, sitio ni las ves claro, en principio <risa> lo hace pero bueno, bueno, alguna cosilla más queréis comentar por ahí, no, no hay ninguna pregunta, la gente está comentando por ahí. Si queréis comentar alguna cosa, si no, vamos a cortar, porque si no, vamos a juntar aquí una hora de la cena. Y lo que espero es veros en las próximas WordCamp, que la próxima, ¿cuál es la próxima que hay por ahí? ¿Qué, qué, qué eventos hay? Hombre. Pues antes hay un WordPress Day, ¿no? Hay un WordPress Day en Las sí, Palmas. Tenemos un WordPress Day en Las Palmas, pero bueno, es un evento muy, muy, muy, muy local. O sea, es como... Pues o sea, no hay de la mañana. No, que, vaya, no, es que... no hay media de la mañana. Vamos a poner la web en marcha. Ya está. O sea, ya. Le hemos tirado la caña sí, está, está y no nos deja ir. No nos deja no, ir. No vengáis. Bueno. No, no, no, sí, no, sí, no, sí, no vengáis, te, ¿No? No ¿Eh? no por favor. Eh, no, es que... Y es para el 7 de julio. Para el 7 de julio en Las Palmas tenemos el WordPress Day. Es un evento WordPress exclusivamente centrado en negocio. Vale. Y la siguiente sería Wordcamp. pontevedra ¿Había alguna antes? suena? No, no, no era Pontevedra. Eh, están Pontevedra, Valencia y Sevilla es lo que queda ahora, ¿no? Valencia no sí Si está por ahí alguien de Valencia seguramente no lo pueda decir. Pero creo Valencia que alguien... creo que era el 6 de octubre, una cosa así, ¿puede ser? Sí, sí. sí. sí. Y Sevilla, ¿cómo vais? Y Sevilla, acabamos, vamos, acabamos acaban de darme acceso a la web. Eh, hmm. 2 de noviembre. 2 de noviembre. 12 de noviembre, perdón, de noviembre, no, perdón 5, 5 y 6 de noviembre. Vale, bien bien para los madrileños porque no sé sabéis que el día 9 de noviembre es fiesta Madrid. Bueno, puede... habrá que tenerlo en cuenta. Lo no, que wow. pasa es que es un puente demasiado revirado, o sea, eso, eso es acueducto ya. Bueno... Hay? Bueno chicos, mira, Barcelona, nos dice Javier que también eh, Barcelona y para 2003. Y griñón, Bar y Barcelona dos me, pre me preguntaban por Barcelona ayer y había entendido yo eso, que era 2023, Barcelona. Sí, no, si para y... 2023 me parece que vamos a volver a las andadas sí. de, sí. Oh, <risa> de... <risa> <risa> <risa> Yo creo que World Cup Griñón, que, Grin, es que, que ¿no? conocéis, es un pueblo de, de, de, de la Comunidad de Madrid. Sí. 10.000 mil habitantes. Work Torrelodones también creo que la han pedido, que es una población para, de la Para para 2022? De Madrid. No sé si para este año la... para el. ¿Griñón? Griñón, yo creo que para este ¿Griñón? año. Sí, Griñón. Griñón se ha puesto a casar, es que para el 22. En... Sí, sí, sí. Está es para el 22, sí. Y, sí. y fijaros, hombre, hombre, esto sí que es buena. Esta... Esto sí que es primicia, primicia. Work a Madrid para 2022. Ole, Madrid, bueno. Work a Madrid, hecho, Madrid. para 2023. Carla, por cierto. <ríe> mira en el Slack de la WorkCam Madrid que no me atiendes, que te llevo. Sí, están diciendo que WorkCam Valencia es 19-23. 19-23 de octubre. 19, 23 de octubre. Sí, tenemos. Valencia 19-23 de octubre. Y Sevilla nos acaba de decir también Nilo el 5 y 6 de noviembre. O sea que volvemos a la locura habitual de hacer 13 o 14 sí. o 15, no, a ver. 15 la, bendita locura. la bendita locura. <ríe> Pero, ¿verás tú ¿no tú que que en Alicante seguro no, que no va a haber una WorkCam. Ya nos y, paso de... paso sí, paso y paso si quieres otra primicia. Vamos a hacer así medición. esto, ¿no? como en el meme este de pas, pas. No, no, espérate, que te lo empeoro, que mañana tengo una reunión para ver si hacemos WordCamp Andalucía. Ya es. Pues, sí, y ahora, eso los ahora los regionales se van a permitir. Ahora regionales se van a permitir. Hombre, yo, ¿Ah, sí? yo estaría bien, estaría bien, pero fijaros, si se hacen, yo mi opinión, si se hacen work on, un año se hace una WordCamp regional, por ejemplo, eh, yo ese año concentrar, me concentraría en la WordCamp regional y no haría WordCamp locales, y a mí me de hecho creo que de mi opinión deberíamos tender a eso eh, hacer menos locales y hacer más regionales en distintas localidades. O sea, por ejemplo, es una work claro, hacer un una Villa, work work o en Andalucía, una worka en Yushael, Cataluña, una en Cádiz. Sí. ¿eh? sí, una work work work en Cataluña, una este año en Cataluña, otra en Andalucía, otra en Galicia, otra. En... No. Andalucía tendrá que dividirse en dos. Andalucía y <ríe> <oriental, Andalucía ríe> <mental. ríe> Bueno, eso ya, eso ya cada uno que se organice como quiera. Pero No, no lo, que estamos, eso, hablando, lo, sí, lo sí. que estamos hablando era para... Una de las opciones que estamos valorando también es hacerlo en comunidades pequeñas. O sea, decir, eh, para poder hacerlo en WordCamp sí, para en Huelva. promocionar la, la... O sea, comunidad. en vez de hacer WordCamp en Huelva, pues hace la WordCamp Andalucía en Huelva. Entonces, para, que esa en cosa es... para hacer todas en Bilbao pues, y una en Irún, pues hacer WordCamp en Euskadi una vez en Irún, otra vez en San Sebastián... Y de, sí, de no paso, a también. O sea, sí, sí. Otro también, también, también que ha que quedado Bueno, pues, vamos a topar. Vámonos ya todos. O sea, vale, cuando habláis vale, de vale, WordCamp no hay World World World World World. que opar. Va a estar sí. hasta las 12 de la noche. <ríe> Eso es. Perfecto. Me parece perfecto. Muchas Pero, gracias por es. estar y cerramos la transmisión. Ah, vale. Hasta <ríe> luego. Hasta, hasta luego. Chao. gracias a todos por todo esto. Y a ti por esto, por este programita, qué majo. Yo lo que siento <risa> es no haber podido haber, haberlo anunciado antes para que hubiera habido más gente. Pero, <risa> ya, pero bueno. ya, ya está grabado, está grabado. Así ah, nos no sé no preguntan. Bueno, oye, que si vosotros queréis seguir, yo os dejo ahí. No, no, no ya, nada, son, ya son casi dos. <risa> no pero final no, directo. A... Qu qu queremos cotillar queremos detrás. ¿Sí, si no? Queremos hacer burradas. No sé qué. Eh, no, a ver, el, yo les decía eso, sí que es verdad, las workhans regionales sí que las veo sentido para comunidades pequeñas, incluso para grandes. Pero bueno, mm. se verá, se verá. Lo que veo es una locura es hacer tanta workhans local. Sí. Chao, majos. <risa> bueno, no. te arriesgas a que no haya patrocinadores o no haya asistentes siquiera, oponentes. Es que es eso. Por y que mucho mío, trabajo para, para, para meetups. Mmm, Pero para lo que. O sea, yo, yo voy a ir a la contra aquí. Porque lo que no tiene sentido es, por ejemplo, en, en nuestro caso, eh, hacer la huerta en Galicia. Suena que te mueres y mola y poder hacerla un año en Pontevedra, otro año en Coruña, otro año en Vigo. ¿Qué pasa? Que el equipo local, o sea, lo que no tiene sentido es que el equipo de Pontevedra organice una huerca en Coruña. Yeah. Que eso también lo hemos estado hablando para Andalucía, que habría y, que hacer... Claro, ese que es el problema. Zona, que en, haber... zona en un punto neutral, o sea, en plan de hacer un sitio que no haya comunidad o que no haya... Pero mm, porque claro, tú claro. no vas a hacer una work Andalucía en Granada porque te vas a pisar con el equipo de Granada y no vas a hacerlo en Sevilla porque te pisas con lo de Sevilla. No, pero eso... A ver, o sea, las work regionales no, no las puedes plantear como una work local. Las tienes que plantear como una work on flagship. Tienes que plantearla como una work Europe, donde hay sí. un mm. equipo global, por ejemplo, por decir de alguna manera, que son... La gente que ya tenga experiencias en WorkAnd locales, si las tiene, como puede ver Sevilla. Y un equipo Chifrana, local, etcétera. que es el que se encarga del bello, Y luego la comida, una parte local, y una parte claro. del equipo local, que son los que se ocupan de buscar al, al impresor, el local y ese tipo de cosas. Y sí. donde no haya equipo local, que puede pasar, pues se ocupa el equipo global de la región. Pero el planteamiento, entiendo que tiene que ser distinto. Claro, para... y equipo de marketing puede ser cualquiera de Andalucía y el equipo... Claro, sí. o, de otra, o de otra parte de España. O sea, eso eso es lo sí. mismo. Luego pedimos ayuda no. al que está o apoyando. Sea, al final el objetivo de una WordCamp también es hacer crecer esa comunidad local. Y si la estás haciendo una WordCamp en un sitio donde no hay comunidad local, eh, es, o sea, es, imagínate que nos lo hacemos en estamos... Santiago. y en Santiago Pero las comentas. Es que... pues, las comentas. Claro, pero pues estamos bueno, diciendo hacerlo pues, hacer locas. Pero hay muchos sitios... No Antiguamente era al revés. Antiguamente solamente se podían hacer WordCamp donde ya había una comunidad local fuerte. Claro. Luego, creo que fue incluso Rocío, lo que pasa es que no está aquí ya para confirmarlo, la que dijo, no, vamos a hacerlo para lo contrario. O sea, vamos a montar una WordCamp donde no haya comunidad local, así se atrae a la gente que usa WordPress, los juntamos en un local y a ver si se animan para empezar a hacer una mitad o pues ese tipo de cosas que también está bien. O sea que una WordCamp regional puede servir un poco para ambas cosas. ¿Vale? Para poner en contacto pues gente de la misma región, gente, por ejemplo, en Coruña, si no hay una comunidad que monte una WordCamp, pues de repente atraéis a gente de dos o tres meetups que haya por ahí desperdigadas, de repente los lleváis a una WordCamp oficial y decís, ah, o sea que existe una comunidad WordPress oficial, no sé qué, no sé, ay, nosotros podemos montar una meetup oficial, no sé qué. Tienen sus puntos muy positivos. Sí, pero es que eso si pues, además no tienes también... Pero es que tienes también un montón de comunidades que están ahora mismo paradas o que han prácticamente desaparecido. Porque solamente... Mira, en Andalucía tienes la de Baeza, la de Córdoba, la de Cádiz, Cádiz, la de Jaén. O sea, esto estamos hablando solamente en Andalucía, porque es que ha habido un momento que es que en España había 50. Bueno, la pandemia ha hecho mucha culpa. Claro, entonces el recuperar también esas comunidades... Dice, WordCamp vuelva well hasta para montar una WordCamp. O sea, WordPress Huelva. Well? Dice, pues no, porque no montan ni mitad los pobres. Están pidiendo los ponentes y tal. Pero, sin embargo, dice, oye, si le montas un evento ahí y va la gente, pues, a lo mejor consigues levantar la comunidad local. Sí, de hecho, de, de hecho ya, ya fomentas una primera llamada. O sea, sabes que claro. había una comunidad un poco durmiente en Baeza, por ejemplo. Le llamas y dices, oye, estamos montando la próxima WordCamp and de Andalucía para el año que viene... Habíamos pensado en hacerla ahí en vuestra localidad. ¿Os animáis? Venga, vamos al tema. Los, mm. los revives igual también, ¿no? Mm. Se me ocurre. En fin. Bueno, chicos, yo me voy también. Que ya me bueno, están reclamando. ¿Vale? ¿Vale? Eh, muchas gracias por este espacio y nada, nos vemos nuevo. Nos, en nos vemos cosa. en Pontevedra. Venga, hasta ahora. Chao. Bueno. Y... Pues nada, yo ya os digo, os lo compro en parte, pero sobre todo a mí lo que me da miedo de hacer estas cosas es que... Eh, mm. Consigamos lo contrario a lo que queremos, es decir, eh, que en lugar de que haya un grupo en Granada y un grupo en Sevilla y un grupo en no sé dónde, uh -huh. haya menos gente que diga, bueno, total, los 10 de siempre se van a encargar de organizarlo todo y sí. yo, mira, menos lío, porque al final es lío para todos. Entonces, claro. ver cómo balancear todo eh, tiene, su, tiene su gracia, tiene su gracia. Y también que ¿Y yo... ¿Y cómo se, cómo se descubre? Pues haciéndolo de la manera y, de... claro pero es que también tiene otra cosa y es que yo a galicia yo voy a una workham o sea yo al año a galicia voy a una workham yo no voy a ir a pontevedra y a orense y a vigo y a coruña o sea yo ¿Sí? voy a una de todas o sea... maneras juan tiene tienes toda la razón en eso decir oye vamos a montarte una workham no no es esa la actitud o sea la actitud debería ser como se hace en la en yo lo. o sea el interés tiene que partir de la comunidad de, el, de la comunidad local de que pidan hacer la próxima work sí, en Andalucía. Montar un sistema de, can de candidatura. ¿de quién, ¿quién, candidatura? Quiere sí, ¿Quién quiere que le montemos una.? montar la próxima work en Andalucía? ¿Quién quiere montar la próxima? entonces que así, nosotros ponemos el equipo. Aparte localmente, venga, nos animamos a montar la work en Euro, que nos van a venir a ayudar, que no va. La gente que no se atreve igual por sí solos, el hecho de, de que, oye, van a venir los de Orense, y los de Pontevedra a echarnos una mano, venga, pues nos animamos. El... Tendría uh -huh. que montarse un poco así, de presentación de candidatura, no de ir a hacerles la work camp. Porque podría resultar en el efecto contrario, como dice Juan, tiene toda la razón. Claro. claro Y luego está ya la otra opción, que es la que también estamos valorando, que es hacer absolutamente lo contrario. Que es hacer un sitio que sea una locura, que se asuma que es una locura y que se va a hacer solamente. O sea, a ver, hacer no hacer una huércam en la playa, pero además en la playa, pie de playa, chiringuito. O hacerla en los pueblos blancos ahí dentro de una cueva. O sea, pero una cosa que sea... Eso, claro, eso fue eso, la oportunidad perdida de Moncho, que le dije yo que la primera WordCamp en las Canarias tenía que ser una WordCamp on the beach. Eh, esa es la historia. Lo pedía, lo pedía. ¿Tú ¿Crees que igual el es, que Wordpress Day y ese, al que no nos ha invitado, oh, claramente va, va a ser en la playa y no quiere que vayamos? ¿Ese o por WordCamp eso no quiere que, que, no que no vayamos. Ha, que no os ha invitado. <ríe> ¡Hijo de...! Sí, mira, mira dice Javier como la de, lo de Zoo, las, del Zoo, eh, las del Zoo en los Países Bajos. Curiosamente, no sé si se va a ver, pero me mandaron aquí, me dieron una etiqueta los chicos de Joast de, ¿Sí? de la World Cup Netherlands. Netherlands de, uh -huh. Estos son así los que han movido un poco la movida, ¿eh? A ver si se ve por aquí. Que salen ahí, ¿ves? Eh, hope to chimpanzee you ¿Vale? al, a darle una feraza al chimpanzee Y lo van a hacer en el en el Zuburgers este. 15 y 16 de septiembre la Netherlands Esto es un poco la. la, la idea, o sea, ¿con, ¿no? cual, ¿Con cuál se pisa esa? Esa se pisaba como, Eso con. Eso cada vez es pues, la, la semana más, más antes más es work work work. la World US y la semana después, un poco después, es la de Bueno, pero la WordCamp de Estados Unidos al final es, es como una WordCamp local para ese pedazo enorme de país, ¿no? O sea, porque quien tenga los medios y la oportunidad de pegarse un viajazo a Estados Unidos con una WordCamp. Pues hombre, pues igual la oportunidad y, y la la podemos tener todos, Y si sí, pata... sí puedes ir, ¿eh? Porque encima decían que iban a hacer la pequeña, solamente 650 asistentes. Y es que 650 asistentes solamente con patrocinadores ya lo estás llenando, ¿eh? Pues sí, pues eso sería una work en Austin, porque últimamente las hacen todas en Austin. Como hmm. oh, pues este año es en San Diego, que debe ser caro de... Oye, una cosa, hablando de sitio, lo que sí que hay que darle una vueltecita para cuando son WordCamp tan grandes, y eso sí que ha sido un fallo en Europe, uh -huh. es organizar un poquito mejor los flujos de la gente. Porque nosotros, por ejemplo, los fotógrafos estábamos en la quinta puñeta en el Palomar y teníamos que subir cada fotógrafo 10 veces al día. Entonces, ¿cómo es que hay que darle una vueltecita? El problema, el problema que tenía... Eh, el, el, el recinto es que estaba muy chulo, era muy guay pero no dejaba de ser un recinto para conciertos y para deportes claro, es que Entonces... eso, eso mismo yo lo he hablado con Aníbal, que es el gestor del, del venue, y decía, hombre, es que esto cuando tú lo comentas aquí es un concierto al revés, te viene muy bien tener a la prensa y tenerla aislada en la otra punta de, porque tiene una entrada aparte, porque tiene su uh -huh. propio ascensor tiene su propio tal pero claro, para nosotros claro, no Claro, imagínate para <risa> para poner el, el child care o el nursery para los niños y que al final estás dejando a los niños en, en el vestuario del equipo local o, o, o en el backstage de, de la estrella de rock que tú sabes lo que ha pasado en, en, ese, en esa habitación con duchas y es el sitio para hacer entrevistas los media partners o sabes que es como nos hemos tenido que adaptar a un, a un recinto que no cumplía claro. Eh, las necesidades que, sí, se, hace. que se, hace cumplir, se hace cumplir con uh, Calzador, pero sí, claro. Sí, sí. Bueno, yo creo que esto para el año que viene... Oye, una, una pregunta tengo que hacer Juan. Ahora que estamos así en, entre nosotros, aquí, aquí es donde es de bien, verdad bien. se cuecen las cosas. O sea, sí, que... pero sigue poniendo en vivo ahí arriba. Eh, bueno, pero eso... a pues esto tú y ya yo. no lo ve nadie. Aquí, sí, sí. A esto que no lo ve nadie. Esto entre tú y yo, hay cinco ahora mismo nada más curioseando ahí. ¿Vale? Eh, aquí entre, entre tú y yo. Bueno, también a Nilo. ¿No os parece una barbaridad de pasta la que se gasta en una World O sea, yo lo estaba pensando, porque al hilo de lo que se cobra a los patrocinadores, porque el precio de sponsor, sobre todo de los de los grandes este año en World Cup era una pasada de pasta, no me acuerdo, pero eran decenas de millones. pon un, Mira, haz una cosa. ¿Era una pasada? Mira, el último enlace que he puesto yo, que ponen los están pequeños, pone esa foto. Espera, a ver, que te lo tengo por aquí: el de los están pequeños. Te la comparto y te la pongo por ahí. Ah, sí, que sale ahí uno de WPML. Un segundito que comparto la pestaña. Esta es que vamos a ver, tú sabes, porque tú has sido tú sueles ir por SiteGround y tú sabes que yo los patrocinadores los mismo mucho y les le, le das coba y hablas con ellos y tal. <risa> pero porque yo, una cosa que a mí realmente al final, joder, no dejas preocuparme un poco, es que tú fíjate que esto es WPML. Que mandaron a cuatro personas, paga hoteles, paga viajes, paga el stand, paga 300 euros por estar... Para estar arrinconados ahí. Para estar rinconado debajo de una escalera con gafas de sol. ¿Tú crees que los 3.000, 4.000 euros que se ha gastado WPML por estar ahí, le compensa? Al final pues muchos, es están estar, cuestión, muchos están por estar. Muchos están por estar. Igual a los consideran que tienen que estar, les compensa, más, les compensa más que a los grandes. Es decir, el estar pequeño el stand no, Era... sí que ha ido a la fiesta social y la fiesta social ha ido a hablar con otro. Y en... Es que se hace muchísimo negocio fuera del, de, la, de, de nuestra visión de asistente, de nuestra visión de tal. Es decir, yo eh, estoy colaborando con, con Wiglot, Wiglot me, me patrocina eh, ocho horas a la semana para, en el equipo de comunidad. Entonces yo hablo mucho con ellos y tal. Eh, la agenda que tenía... Eh, tomas de Wiglot durante el evento era uh -huh. un continuo de reuniones con gente de otras empresas que estaban allí también patrocinando Sí, y, utilizan, el, y... utilizan el booth de, del stand como sí, sí. punto de reunión, por decirlo de alguna manera Sí, de hecho, y claro, los sitios, los stands grandes que tenían su sitio para sus silloncitos, su mesita, no sé qué y ahí estaban el CEO de la compañía el de marketing de la compañía, el no sé qué con una agenda que llevaban semanas preparando de voy a reunirme con Fulanito, voy a reunirme con tal, incluso había patrocinadores que te preguntaban eh, eh, y volvemos un poco a lo de que el venue no estaba preparado para, eh, pues para una convención como esta, en, hay sitios en los que hay salas de reuniones que pueden claro. los patrocinadores usar o alquilar o los patrocinadores de máximo nivel eh, acceso a para tener reuniones privadas y eh, sí, tener, había, tener, sí, tener peceras, tener una, una pecera sí, sí. pequeñita para seis personas Para decir, venga, lo Entonces, reservo a tal es, hora Claro, eh, eso preguntaban si era posible Y eso es porque había una cantidad de movimiento eh, brutal Volviendo a, la, a lo de la pasta eh, En la WordCamp Europe pasa una cosa que vosotros sabéis Que, que, que estaba pasando también en las WordCamps españolas Hasta que se tuvo que parar todo Que fue el efecto de... Vamos cada vez a subir el listón uh -huh. y vamos a hacer eventos cada vez más profesionales, aunque seamos unos, unos mindundis que no han organizado un evento en su vida. Porque yo voy a la World Cup de Madrid y veo que hacen no sé qué, y yo quiero hacer no sé qué. Y voy a la World Cup de Sevilla y veo que hacen no sé qué, y en Pontevedra, pues, es el nuevo mínimo. Entonces, eh, mira, Juan, ahí me llama mucho mira. la atención, eh, por ejemplo, las cenas de ponentes, o sea las cenas de ponentes, organización y tal y cual, eso se ha desmadrado. O sea, eh, sí. se, se contratan sitios mega fantásticos o sea fantabillosos que cuestan una pasta que las está pagando el mismo al que le estás invitando a cenar porque hay pasta eh, además dice porque como hay pasta dice... como hay pasta entonces ahí habría que buscar una cosa pues, más, más sencilla más de andar por casa luego por ejemplo y luego sin embargo se racanea en, en el detalle en el SOAC, en, en los regalitos no pues sí. vamos a dar se plantea pues si eso no damos camisetas eh, a ver el sponsor no va porque le invites a cenar si él prefiere irse a cenar por su cuenta que va a cenar mejor y si va a ir a cenar con quien él quiera y tal. Pero bueno, montar un punto de reunión es correcto. E invitar a los, a los voluntarios es correcto. Pero ahí, por ejemplo, se podría ahorrar muchísimo dinero, porque seguro que se va a una pasta. Y con la comida yo siempre he pensado lo mismo. O sea, pretender dar una gran comida en una WordCamp me parece, me parece innecesario. Porque al final la gente no va por la comida. Aunque haya alguno que sobreviva gracias a la comida WordCamp. Pero a veces con unos packs de estos de... De, Coño, de... Yo, lo, yo siempre pongo como ejemplo, una de la, para mi gusto, una de las mejores WordCamp que se han hecho, han sido las dos que se han hecho en Chiclana. Y es una cura de humildad que lo flipa uy, ¿no? uy, En, en Chiclana, flana. y sí, en lo Chiclana ti lo, lo que te dan para comer era un bocadillo y una lata. ¿eh? Y, el, día, y el, el otro año lo que te ponían eran empanadas, una lata y luego un par de dulces. O sea, y, y ya está. pero ahí volvemos... Pero ahí volvemos a eso: se han ido subiendo escalones y al principio es, eh, vamos a tener comida eh, para todos y vamos a tener cuidado con los que tienen alergias, que me parece totalmente razonable. Después, vamos a tener comida eh, para los que su religión les impide comer lo que sea y vamos a tener comida halal y comida kosher, vamos a tener comida vegana, vamos a tener comida vegetariana, vamos a tener, eh, y al final todo eso. Pero, a ver, lo sabéis perfectamente, que el, la comida de un evento es, es el 50% prácticamente del, pero fue del que, gasto. Gasto. que tú tampoco tienes obligación de decir eso. Tú puedes decir perfectamente, tú puedes ponerla en, la, en, la, claro. en el registro y dices, oye, que no tenemos forma de darte comida a coser. Pero, Tenlo como en cuenta siempre, para pero... buscártelo en otro lado. Entonces tú dices, pues, pues vale, claro. pues te, te, te pero, ya la no comida, buscarte. Pero ahí vamos a lo de como ya se ha hecho una vez. Dos veces ya, ya es la barra. partir ¿verdad? de aquí no. y a partir de aquí a más, no, no, no porque si bajas es criticable. Entonces, hay que sentarse y decir, y, y yo esto no sé cómo lo hablé en, en, en la WordCamp Europe con algunos organizadores de, de WordCamp españolas. Nos tenemos que sentar un día y decir, hasta aquí. Y, y, bueno, y, y la WordCamp en Sevilla hicimos eso, hicimos una WordCamp en el que no había llamada ponentes, no había había solamente un día de charlas, había tal, había un solo track. ¿Por qué? Pues decir, oye, que no hace falta montar todo eso, que puedes claro, inventar pues si el final, formato. Si al final la gente lo que se lleva es el estar con otras personas, el buen rollo, el ambiente y tal, para el ambiente, pues lo mismo que te gastas eh, 24 euros por persona en comida, pues te puedes gastar 18 y, pero, no solo, no solo, pero no solamente dinero, también tiempo. Porque es que eh, tú realmente necesitas una WordCamp en la que haya 60 charlas. Con todo el trabajo que supone esa selección de esas 60 charlas, coordinar esos 60 ponentes, coordinar las entradas de esos 60 ponentes, validar las, las presentaciones de esos 60 ponentes, ¿Sí? ¿o a ti te vale con un solo track poner 15 charlas y dirigirlas a un público específico y te vale? Sí, sí, pues sin público específico. Un evento muy bueno, por saber pues le salió el golpes de que hicieron en Torrejón de Ardoz. Fue una jornada de una mañana, como quien dice. El de, Oye, el Alcalá, el de Alcalá dice, ¿no? Uy, es verdad, el Alcalá de Nales, perdona. Oye, ¿Claro? pues salió estupendo. Ese tipo de eventos... o ocho charlas no genéricas y ya está. Pues y, si no y... es un problema, luego tienes a la gente circulando detrás de pista de sala en sala. Que suele ser un chorreo. Como no está el sitio muy bien organizado, eh, tienes al ponente que lleva cuarto hora de ponencia y le, y le sigue apareciendo gente por la puerta en mantas. Eh, hay cosas que yo que sé, sobre todo en WordCamp locales, yo pienso que deberíamos ir reduciendo. ¿Tú qué piensas, Carlos? Que le he metido de aquí de infiltrado. Otra conexión gallega. Sí, sí, a mí me enviaron un enlace. A ver, yo creo que el problema es lo que decís. Ya, ya se ha establecido un estándar en las WordCamps y ahora como si es menos es como es raro pero yo creo que se pueden hacer como WordCamps alternativas lo que acaba de contar Nilo, las que se hicieron, lo que se hizo en, en Andalucía, y no tiene por qué no ser una, una WordCamp, puede ser perfectamente. ¿Y por qué no es una WordCamp? O sea, se puede puedes hacer un... un poco la mentalidad de la gente. Tú puedes o sea, hacer, hacer un evento de un día temático sobre comercio electrónico y llamarlo una WordCamp, y sigue siendo una WordCamp. Sí, sí, igual. O incluso de hacerlo de mañana, eh, dos, en dos días por la mañana solamente y cada uno se pague la comida por ahí. O cortar a las dos y, y reempezar a las cinco, por ejemplo. Como los comercios. Bien. En España sí, por lo menos. En otros países no, pero aquí podrías hacerlo. Pero claro, que que, que que una workcam es un formato muy abierto. Que tú realmente tienes ahí cancha para hacer casi hacer lo que quieras. Que no hace falta copiar las otras. Que vale, que sí, que ya sabemos lo que la, lo que la gente espera. Ya sabemos lo que funciona. Pero, macho, que puedes montar otra no, cosa. La no, la gente espera, pero esos somos los cuatro frikis que vamos a todas la gente que no sabe llega a su manera. primera WordCamp no sabe a qué coño va. Claro. Y además, fijaros, si habéis hecho estadísticas de la WordCamp donde habéis trabajado, os fijáis que la mayoría de la gente es su primera WordCamp. O sea que nuestro, 50, nuestro 50 ratio de repetición sí. es bajo. Claro, es que... <risa> convencemos nosotros poco. Vamos, nosotros vamos a las WordCamp y nos vemos a todos, los de siempre, y pensamos que somos siempre los mismos. Pero claro. en realidad es eso, un 50% por lo menos es gente nueva. Y es gente nueva que a lo mejor no trae esas ideas preconcebidas que tenemos ese otro 50%. Sí, no sabes si es te que... vas a dar un sándwich o les vas a poner para ella. Joder, es que, tú, es que tú me dices ahora mismo, joder, macho, otra charla de Fernando Tallado. Mm, vale, pero es que el que su primera workout no ha visto ninguna charla de Fernando Tallado. Y yo prefiero que una charla de introducción se la dé Fernando y le dé una charla buena, que sea entretenida, que sea tal, a que dice, no, venga, vamos a buscar ponentes nuevos para darle una oportunidad. Vale. Pero que de una charla en condiciones. O sea, que hay un mínimo, un mínimo de barrera de entrada. Porque si la primera. No quiero decirlo yo, pero. <ríe> a, ver, a ver, yo lo agradezco mucho y sabéis que yo voy encantado y las preparo con todo el cariño que puedo. Y procuro además no repetirme porque no me parece de. Aunque toda la gente sea nueva. Pero bueno, porque eso lo tiene que decidir cada, cada worker local. Sí que es verdad que lo del hacer demasiadas worker locales, a mí me está asustando un poco lo de que tantas worker. Uh -huh. eh, aquí solamente en Madrid, pues para el año que viene nos podemos encontrar con tres con Bueno, Griñón si lo hace para este año, o para este año, pero bueno Si no nos juntaríamos con tres al año Griñón, Torre Rodones, eh, Volca Madrid y si Alcalá de Henares se viene arriba Alcalá de Henares, eh, Móstoles, Alcobendas y El Copón Bendito eh, Yo pienso que al final, claro, primero, los esposos, Los esposos no están para tirar el dinero en toda la porca, o sea en la primera sí, que sobre todo porque la gente es la misma eh, vale, claro. a la que impactan, un alto porcentaje claro. va a ser la misma. Vale, pero entonces. entonces yo, pero, no, no no hagas que... cuatro, pero no hagas cuatro Work en Madrid. No pretendas hacer cuatro eventos que sean cuatro eventos de dos días generalistas, tal, porque va a ser más de lo mismo. Claro, hay, hay que hacer cosas diferentes. O sea, yo no, a mí no me parece mal que cada ciudad quiera hacer sus historias, pero sí, sí, claro. pero sí que a ponerse entonces, de acuerdo a... entre todos. Venga, Porque yo hago un tuaxio, lo hablamos. tú haces un contributor de dos días y tú haces claro. un... Nosotros es, en su día, en, en el momento O del boom. hacer las temáticas, claro. hacer, por ejemplo, una huerca en entornos de Wordpress y el marketing. La o de, de comercio electrónico, deseo de, de, de Wordpress sí. y, tiendas, y tiendas online, o deseo por ejemplo. Hacer las temáticas, sí, sí. ¿para qué? Sí. Para que no te vas a encontrar lo mismo. Claro, luego yo me encuentro el problema que dice Nilo. De repente, no, no me lo han dicho, pero hay muchas huercas sobre todo las que arrancan, raro es el que me manda un email. Oye, Fernando, venga, vente, vente para acá, nos gustaría tener una ponente a tuya y tal, porque atrás gente no sé qué, no sé qué, no cuántos. A ver, yo voy encantado de la vida, a mí me encanta y siempre a donde puedo, pero va a llegar un punto en que voy a decir, es que no puedo estar en todos los lados. Sí, eh, y me hacer. da no sé qué decirle que no a nadie, porque va a pensar que este tío es un gilipollas, un divo y no sé qué, no sé cuántos, pero es que también tengo mi vida. Entonces, claro, yo no quiero estar todos los fines de semana del año de World <risa> porque tengo una familia y esas cosas, ¿no? y tengo cosas que hacer. Entonces, eh, yo creo que hay una parte contraproducente que es el saturar, saturar, hay la parte buena que es decir, oye, es que en mi zona nunca ha habido ninguna, a la gente de aquí le cuesta moverse, pero igual te tienes que plantear, como dice Anilo, hacer una WordCamp un poco diferente para atraer también al que ha ido la WordCamp Madrid, que dice, oye, es que hay una WordCamp específica sobre, yo qué sé, sobre redes sociales y Wordpress en Griñón, que es una mañana nada más. Ah, pues una mañana en Griñón, guapo, porque vamos allí y luego por la tarde damos una vuelta, conocemos el pueblo y comemos por allí. No, y me llevo a mi mujer con los niños y sabe que yo por la mañana eso. tengo la WordCamp y el resto del fin de semana nos vamos por ahí a ver Griñón. Por eso, la fama, vale. el, el, el, no, y vas a una WordCamp, tienes cuatro o cinco charlas o tres o cuatro charlas en tu mañanita y tienes luego para irte a comer por el pueblo, con lo cual das negocio al pueblo y al alcalde encantado de la vida y encima la gente conoce tu ciudad. Pues me parecería un formato muy adecuado para localidades pequeñas, estoy hablando de 10.000 20.000, 30.000 habitantes, que tampoco son tan pequeñas, pero son pequeñas para montar un evento cuando hay eventos cerca igual de otra de otro tamaño ¿no? por decir de alguna manera Mira, eso es, eso es una cosa que has dicho, que eso eh, lo hicimos en Sevilla, lo han hecho en Granada y se echa mucho de menos en otros WordCamp, que es eh, a todos los que vamos a muchos congresos no hay cosa que más nos toque los cojones que el haber ido en un, montón, en un montón de ciudades y no pisarla o sea, decir, si tú vas a Pontevedra ¿Y qué vas a ver de Pontevedra? Vas a ver el hotel, el aeropuerto El ratito de que vayas a la cena de ponentes Bueno, el aeropuerto de al lado El aeropuerto de Santiago, el cachito de coche para allá El, el ratito de la cena de ponentes Y una escapada que te pegas el domingo Y ya está, y no has visto O sea, tú vas, a, tú puedes ir a Granada y no pisar la Alhambra Y dices, joder, pues ya que voy a Granada Coño, de Oporto Aquí la mayoría hemos visto bien poquito de Oporto y pégate ah, la no paliza de aeropuerto En taxi, lo hemos visto en taxi O en Uber Y de noche, porque además la mayoría cosa De noche sí. Bueno chicos Pues esto, esto hay que, hay que retomar Esta, este, esta conversación sí. a, a ver, al final que... es organización Un poco, es hablarlo Entiendo que ahora volverá a haber un pequeño boom porque llevamos dos años claro, claro, pero tendrá sentido también, tanto las WordCamps temáticas, como las WordCamps más pequeñas, como las WordCams eh, que se hacen cada dos años o cada tres años, eh, que tendrá todo el sentido del mundo. En plan, y plan, lo hacemos cada tres años. Sí, eso es una buena idea también. ¿no? O, o temáticas o algo así. Hay algo hay que hacer, porque si no, pero porque va, será malo para la WordCamp local. O sea, porque al final. Yo qué sé, vas a hacer una huerca en, no sé, un pueblo cerca de Sevilla y no vas a poder competir con una huerca en Sevilla, al final no te va a ir gente. Entonces claro, pues tienes que hacer dice, algo diferente. Claro, es que tú montas una huerca en Jerez o en Cádiz, y dice, vale, los de Sevilla vamos, los de Chiclana vamos. Dice, pero es que el de Madrid va a elegir, va a elegir entre ir a Sevilla, ir a Granada o ir a, a Cádiz. ¡Oh! Claro. Sin embargo, una huerca en Andalucía no se la pierde. Sí. Entonces por eso era decir, pues venga, vamos a hacer la WordCamp en Andalucía en, en Cádiz. Pero no en Cádiz, sino que te lo voy a hacer en el bosque. Y te llevo ahí a ver los pueblos blancos y te llevo... Bueno, eso ya se está flipando, pero bueno, verdad. No, pero hacer... <risa> Coño, hacer una, hacer una WordCamp en Doñana. O hacer, o sea, el decir, venga, pues voy a ver Doñana y voy a la WordCamp. Bueno, y te saltan los ecologistas, decir, oh, me vas a llevar aquí, allí gente para poner aquello lleno de mierda. A mí lo no. que me parece es que lo que oh, quiero es organizar una agencia de viajes, ni WordCamps oh, ni oh. historias. Yo lo que quiero es comer y hacer turismo. WordPress Travel. <risa> Coño, estuvimos viendo precios de los, de los cruceros, del Guadalquivir, de estos que te cogen en Sevilla, te van haciendo hasta el puerto de Santa María, luego te dan la vuelta a Doñana. Eso, para planteárselo, ¿eh? Una WordCamp todo alrededor de España, por la costa. En, en aguas internacionales. <risa> pero, no, no, pero un poquito separado, para que vayan en aguas internacionales. Sí, como, como la fiesta de los Simpsons, esa, ¿no? De, con, mono, con monos apuñalando y cosas de <risa> Bueno, es chiquillos, típico, yo es. os tengo que dejar, ¿eh? Yo os tengo que dejar. Un Nos placer. vemos prontito Ha sido un placer teneros por aquí y, y os voy echando, ¿vale? Adiós, Chao. Bueno, y vamos a terminar ya porque ya va siendo hora. Muchas gracias. Y espero que haya sido interesante.